Hola, hola, Argenis, ¿cómo estás? Hola. Muy, bien, hola, muy bien. ¿Bien qué, Argenis? Bien, contento. Eso es mejor, eso es mejor. Eso es mucho mejor. Sí. Yo aquí ando un poco eh, observando cuestiones técnicas. Que ya ves que luego me fallan un poco, Argenis. A pesar de que tuve muy buen maestro, ve nada más cómo sigo siendo un poco torpe para estas cosas, pero creo que ahí estamos. Entonces, ahí, no estamos, estamos. Maestro, ahí estamos, si no ahí estamos. Mande. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ve, ya cuando se empieza a escuchar doble es de que ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Ahora sí, Argenis, qué gusto que estés aquí. Gracias por estar, estamos transmitiendo desde la página de Teatro Emergente Michoacán en esta dinámica a la que le hemos puesto charlas de café entre amigos porque junio, junio es un buen mes para hablar de teatro y qué mejor que hacerlo con amigos y en esta ocasión estoy muy contenta y muy agradecida contigo Argenis que hayas aceptado venir a platicar con la raza de Teatro Emergente y que estés aquí, muchas gracias Argenis No, pues al contrario, el gusto es todo mío, es más... Es un honor estar aquí con, con usted. y por este favor, no digas. Un grupo eso. Tan, tan chingón que es. No, hombre, favor, que me haces? Te explico, Argenis, en los flyers donde he estado anunciando a los invitados que nos van a hacer el favor de acompañarnos como tú, no pongo semblanza ni curricular porque eso es algo que yo le quiero dejar a los invitados. Que ustedes se presenten y nos digan quiénes son. ¿Quién es Argenis? Cuéntanos. Este, en qué sentido que en, el que tú varias, varias en el que tú quieras cuéntanos pues, preséntate eh, pues bueno, soy un un vato que estudió artes teatrales en Toluca en la UAM alma mater uh -huh. y, este, y pues que actualmente se, se dedica a dar clases uh -huh. de teatro eh, afortunadamente me Puedo decir que eh, doy clases y vivo de lo que hago. Y pues uh -huh. también me dedico a dirigir. Tengo algunos grupos, eh, todos de manera independiente. También creo que es algo que me gusta mucho siempre recalcar que los grupos con los cuales trabajo son todos independientes. Entonces, este, pues, ¿qué más soy eh, Tengo una hija preciosa de casi 10 años. Ajá. Uh -huh. Que es, es mi motor. Eh, pues ya, eh, no sé. ¿Dónde estás? Platícanos. Yo estoy en Uruguay, ah. pero ¿tú dónde estás? Yo vivo en Citácuaro, igual en uh -huh. Michoacán. Vivimos un poquito alejados uno del otro. Sí, exactamente. Sí. Y hay algo bien interesante contigo, que eso es muy bonito de esta, de esta charla y de este conversatorio que vamos a tener durante una hora contigo, porque de todos los invitados hasta ahorita que están aceptando venir a platicar contigo tú tienes una particularidad Argenis, que a ti no te conozco en persona yeah, sin embargo sí. pareciera que te conozco de toda la vida cuéntanos eso a ver por qué no nos conozco cómo nos conocemos? <risa> por qué no nos conocemos por qué no nos conocemos <risa> por la pandemia pues es que es que es como yo creo que de las cosas eh, que a veces eh, pues sí, sí, estuvimos como con mucho tiempo, bueno, como que yo siento que la gente, o mucha gente estuvo muy en contra de la pandemia durante gran parte. Uh -huh. Ahorita se me hace bien chistoso que ya este, está la luz verde para regresar a clases y ya nadie quiere regresar. Exacto. <risa> Pero yo, yo, yo, yo, me, yo siento que yo fui como de esas pocas personas que a mí sí me gustaba, o sea, sí, sí disfrutaba mucho estar esta, en esta modalidad. Y una de las cosas que yo agradezco muchísimo eh, fue la oportunidad de poder tallerear mucho. Tenía mucho tiempo que yo no estaba en un taller. Por, eh, justamente cuando eh, yo me regreso a casi Itácuaro, hace seis años, más o menos, uh -huh. eh, ya por cuestiones laborales, familiares, eh, uh -huh. luego yo veía algunos diplomados o algunos talleres en Toluca o en la Ciudad de México, eh, o en Morelia, tal me llegó alguna vez invitar a invitar alguna a Morelia, pero se me hacía imposible poder ir. O sea, sí era como muy, muy difícil. Y sí hubo muchas cosas que yo quise tomar y no podía por esta cuestión. Pero ahora que llegó esta, esta parte de la virtualidad, que se empezaron a abrir las fronteras, que se empezó a... Que nosotros como artistas, no solo como teatreros, sino el arte en general, tuvo esta necesidad de adaptarse a lo virtual. Uh -huh. eh, se ofrecieron estos talleres de manera virtual, los cuales yo agradecí he, to, he tomado muchos, de hecho ahorita estoy en dos eh, Sí, igual y entre ellos eh, el primer taller que yo tomé fue el de usted que ofreció de ah, programa Ajá, porque aparte yo tenía ya como un buen rato que había salido de la carrera, que yo ya estaba dedicado como mucho de, muy de lleno a la parte de la docencia y de la dirección entonces uh -huh. como este rol de, de alumno o sea, si bien había tomado uno, pues, nos habían dado talleres en, en en las escuelas, uh -huh. pero eran como diferentes porque eran más como de pedagogía, entonces pues claro que era como una, una perspectiva totalmente diferente eh, pero a este taller de biodrama que tomé con usted, tuve la fortuna de tomar eh, pues vaya, me, me abrió como unas posibilidades así enormes entonces, bueno, no solo personalmente, sino personalmente y por eso fue que pues, nos conocimos por la virtualidad. Exactamente. En un taller de Biodrama nos conocimos, Argenis. Pero bueno, a mí me llamó mucho la atención tu personalidad, me llamó mucho la atención tu trabajo. En el taller que tuvimos la oportunidad de conocernos, pues es un taller muy introspectivo, muy de conocer a la persona porque pues con eso trabajas. Tú eres el objeto de estudio. Y me gustó mucho tu rollo, me gustó mucho tu onda, eh, que eres un artista, un creador emergente michoacano también, que estás ahí empujando y que traes una onda bien chida, eso a mí me, me cautivó de ti. Dije, este chavo trae el flow, este chavo tiene algo bien padre, es muy complicado, Argenis. Ser docente de teatro de adolescentes, de jóvenes y aparte eh, tener la visión de sacar el trabajo fuera de las escuelas. Yo sé que tú eres docente. Y que trabajas con muchos adolescentes y muchos jóvenes, pero que no dejas tu trabajo en un salón de clases del colegio, sino que lo sacas de ahí. Y el trabajo que tú haces pedagógico, personal con tus alumnas, porque aparte eres de puras niñas, está bien chido. La verdad es de que yo admiro mucho ese trabajo que tú haces. Y por eso fue que te empecé yo a seguir. Yo me volví tu fan Argenis. Sí, yo, yo, yo, yo me volví tu fan porque dije, a ver, a ver, este chavo trae el flow, trae la onda, déjame ver qué hace, qué onda. Y vi que después, bueno, nos agregamos a Facebook y yo te empecé a seguir la pista y vi que no parabas de trabajar y empezaste a generar muchas cosas y muchos proyectos que tenían que ver con, en relación al biodrama y que estabas ahí empezando a aventar cosas bien interesantes por la virtualidad. Y dije, este chavo trae muchas ganas, está haciendo cosas bien bonitas. Después coincidimos que, que nos tocó, pues que fueron muchas coincidencias, sí, ¿no sí, crees? Sí, sí, fue mucho. La muestra, alas y raíces, o sea, como que íbamos topándonos en el camino y pues Qué aquí. chamulleras. <risa> <risa> Ahora sí que como cuando iba a la escuela... Pásame las respuestas, porque no estudié para el examen. Híjole, qué taller, ¿eh? Qué taller. Sí. Yo admiro que tú le entendiste todo al taller. Yo, francamente, no. no. No sé si lo entendí. O tal vez era el objeto de no entenderle. Sí, no, no, qué taller. Una gran ponente, Tamara, pero... Ay, caray, ay, caray. Empezamos a tener muchas coincidencias. Muchas incidencias, y eso eso está bien chido Argenis, platícanos de eso Argenis, platícanos de trabajo que haces como maestro porque haces unas cosas bien chidas. Cuéntale aquí a la raza emergente qué es lo que tú haces con tus niñas. Eh, bueno, es que a mí me gustaría como hablar como hablar de eso pero ir como al origen. Creo que okay. yo siempre me gusta hablar siempre de, desde el origen de hecho cuando estoy como charlando sobre algo, siempre voy como al origen de todo y me un un te platicando las cosas, porque Adelante, tómate el eh, tiempo narrar para... el todo, y pues yo cuando empecé en este camino de la docencia, que fue prácticamente cuando terminé la carrera uh -huh. eh, pues no estaba entre mis planes, la verdad, dar clases yo, yo nunca pensé terminar, o sea, nunca pensé dar clases, la verdad, uh -huh. eh, pensé como hacer otras cosas relacionadas, relacionadas al teatro, eh, pero llego a Casita, cuadro, bueno regreso y empiezo a dar clases justamente para poder liberar mi servicio social en el TEC regional de aquí. Eh, y yo así llegué con chavos de tecnológico, no y así como, ah, vamos a hacer teatro. Este, pero ¿cómo? ¿no? <risa> pues empecé a tomar como un poco la, de, de base pues, lo que yo recordaba que había tomado en primer año en la carrera. Luego entro a una escuela de iniciación artística que está acá en Cuaro que igual me, me dijeron así, oye, este, está esta escuela que es por parte de Bellas Artes, este, uh -huh. voy a preguntar, no a ver si hay chamba. Y ya fui, y justamente ocupaban un, un maestro de teatro. Y yo así con mi carta de pasante de, ah, pues acabo de salir de, de la escuela. Uh -huh. este Y pues ya... Eh, Empecé a trabajar de ahí con niños y, y la verdad no sabía cómo hacerlo. O sea, pues no, no tenía realmente una base pedagógica. Yeah. Y, y pues ya, bueno, yo seguí en la escuela de iniciación trabajando con, con niños. Era más que nada con niños, más que con adolescentes. Eh, con la llamada primera infancia, uh -huh. más bien. Eh, y posteriormente vienen a darnos una pues un, un curso de, de, de pedagogía artística, de gente de la... pues no solo de la Ciudad de México, sino de Bellas Artes. Eh, yo tuve la fortuna ahí de a conocer a la maestra Adriana Rovira, que ella fue la que nos dio el, el curso en, en la, en, para el área de teatro. Y, híjole, las cosas que ella nos hablaba, nos contaba su experiencia, este, el material que nos daba, y que aparte me decía es que Tú traes otra cosa, y, y yo veo, porque nos pidió así como una, una clase muestra con los chavitos, y me decía, es que tú te pones a hacer los ejercicios con ellos y me estás contagiando esas ganas que yo ya no tengo. Y yo sentía así como de, ay, wow no, o sea, no sé, o sea, sentía que una persona, que aunque no, yo todavía no conocía tanto la escena de Michoacán, pero pues yo sabía que ella era la directora de Bellas Artes, maestrasa maestrasa una, una trayectoria habíamos tenido top, maestros. Top para en Adriana. ajá entonces y se nota luego luego no entonces eh, yo decía así de wow no o sé sea, una, una persona ya que tiene este este esta trayectoria este conocimiento este peso en, en, en nivel estado pues algo estoy haciendo no y, y yo me acuerdo fue, fue muy chistoso en esa en esas fechas eh, porque mi mamá se iba a retirar de... ya se iba a jubilar de su plaza del tecnológico. Uh -huh. Y pues, yo realmente, o sea, tenía como el, unas clasecitas por ahí. No tenía muchas. Y justamente eh, como que por esas fechas me había dicho así de, oye, este uh -huh. quédate con mi plaza. Tu hermana no se quiere venir de la Ciudad de México. Uh -huh. Quédatela tú, porque si no se va a perder. Y ya yo estaba así de... Ah pues, ¿qué hago, no? Porque era entrar al tecnológico de, o sea, estar en una oficina, vaya. Ajá. ¿No? Y, y, pues, no sabía yo qué hacer. Entonces, en esa capacitación, de hecho, eh, esta canción de, de Yo vengo a ofrecer mi corazón es Ajá. como tan significativa para mí. Por eso la poseí en Mujeres de Arena. Sí. Porque me acuerdo que yo en la capacitación... Yo ahí estaba escuchando lo que nos compartía, lo que nos compartía José Luis, okay. eh, Rovira, y yo decía, es que yo quiero hacer eso. Uh -huh. O sea, yo quiero llevar, llegar a ese nivel de poder transmitir y compartir lo, lo que sé con los niños y poder contagiar a los chavitos a que desde bien, bien, bien, bien chiquitos puedan hacer arte. Porque tal vez es una oportunidad que yo no tuve, porque en ese entonces en Sitacuaro no había nada. Pues en verdad, aquí lo único artístico es, bueno, hasta ahorita, afortunadamente ya no, pero era a tomar clases de danza folclórica o tomar unas clasecitas en el jardín chiquito para pintar mariposas monarcas y Mickey Mouse, o sea, y ya. para de contar, ¿no? Hasta ahí se acababa la educación artística. Sí, Ajá. claro. O sea, y, y, y más que la educación artística, como las actividades artísticas y culturales de Zita, no había nada. entonces yo dije, es que esto es lo mío. Y yo conecté con lo que ellos nos, nos, nos estaban compartiendo. Y justamente el día que cerramos la, la, la capacitación, porque fueron como tres o cuatro días que estuvimos todo el día encerrados, eh, hicimos un círculo, pusieron o sea nos pidieron que cerráramos los, que cerráramos los ojos, nos, pudieron, nos pusieron esa canción. Y, este, y pues yo lloraba y lloraba y lloraba. Toda, toda la capacitación me la pasé llorando. Este, y esa vez yo me acuerdo que yo ahora decía, es que esto es lo mío y yo dije ya no tengo que pensarle nada más, tal vez me voy a arrepentir el día de mañana por no tener una plaza no tener un trabajo fijo pero este es mi camino sí, entonces este, me acuerdo que llegué a, a, teníamos una comida con, había sido el aniversario luctuoso de una tía uh -huh. eh, llegué yo a la, a, a la comida, de hecho fue como por por mayo, fue finales de mayo, me acuerdo. Eh, yo llego a, a la, la comida-cena y le digo a mi mamá, ¿sabes qué? No no voy a tomar la plaza. Y me dijo, qué bueno porque tu hermana sí. <risa> <risa> y así Uf. Qué bueno porque tu dice, hermana sí va ah, no, a... Eh, y pues ya yo creo que ahí fue el momento clave en mi vida, en el cual me conecté con la docencia. O sea, muchas veces. cuánto tiempo, Argenis? ¿Cuánto tiempo hace de esto? Eh, que pasó esos cinco años. Ok, ajá. Ajá, fue como un año después que yo, yo empecé a dar clases. Uh -huh. eh, y que justamente con esta capacitación, como que me hizo sentido todo, dije, claro, por aquí es. Entonces, este, afortunadamente de ahí se fueron dando las cosas. Posteriormente me dan la dirección, a partir de esa, de esa capacitación, eh, la persona que estaba de director de la escuela de iniciación renuncia uh -huh. y me, a mí me, me proponen la gente de Bellas Artes para hacerme cargo de, de, la, de la dirección uh -huh. y este, pues ya me hice cargo yo de la escuela de iniciación este, la neta fueron momentos bien chidos alzamos la escuela o sea tenemos una escuela de nueve alumnos y hasta donde yo me fui eran 120 120, oh, wow. 150 Ajá, sí subimos la, la, la nómina, sí, bueno, el alumnado muchísimo, la matrícula, la matrícula perdón. Uh -huh. eh, en, la, en la parte de, de, de, la, de los docentes, éramos la única escuela de iniciación de todo Michoacán, que todos los docentes tenían licenciatura en la, en la especialización que dábamos. Uh -huh. O sea, no había un ingeniero dando la clase de música. O sea, como que sí arme un grupo muy, muy profesional, muy compacto, uh -huh. que nos hicimos muy buenos amigos. Eh, muchos de los chavos que les dimos clases, a la fecha nos seguimos hablando, eh, ya pasaron varios años y, y nos seguimos este, escribiendo en Facebook, a veces según nos vemos, uno que fue mi alumno, ahorita es novio de una de mis alumnas de Mujeres de Arena, entonces, este, es como bien bonito eso, o sea que, que pues, digo, bueno, creo que más allá de solamente darles clases a, a muchos han sido como más allá de eso, ¿no? Y, y se ha trascendido como una. Pues una relación bien, bien padre, ¿no? Porque saliste de la escuela. ¿Por qué saliste de la escuela de iniciación artística? Uf. <risa> ay, bueno, ahorita yo creo que sí puedo hablarlo ya. Ay, qué caray, ay, qué caray. Oh, es que estuvo bueno el chisme. <risa> donde quiera se cose nada, hijo, donde quiera, donde quiera. Eh, la persona que estaba a cargo de la, de la dirección de difusión cultural en ese entonces, aquí en Cita Cuaro, eh, sí puedo decir que me dio la oportunidad de trabajar, en, o sea, de, de entrada, una, este, armamos un proyecto de una compañía eh, de teatro, sacamos una convocatoria y todo, eh, y pues bueno, ya con lo, lo de la escuela de iniciación, yo ya daba clases, entonces, sí. este, pues bueno, o sea, no fue que me haya metido, sino yo ya estaba ahí, eh, pero bueno, el caso es que Empezamos a tener muchos conflictos, porque desgraciadamente este proyecto, eh, pues bueno, no sé si de realmente decirlo desgraciadamente, pero como es parte de ayuntamiento, sí, termina de repente como que siendo siendo muy, muy politizado, muy institucionalizado. Eh. Es el cáncer de las escuelas de iniciación artística. Uh -huh. Que sean que los ayuntamientos se metan y que acá desgraciadamente esta persona no tenía el conocimiento o sea él juraba y perjuraba que tenía y que sabía y apenas dijo que daba clases en bueno, no sé que daba clases en bellas artes de la ciudad de México Ajá. pero bueno el caso es que empezamos a tener muchos conflictos porque pues yo no me empecé a pegar a lo que él quería que yo hiciera y de repente era así como oye tenemos un este un evento de ayuntamiento, y yo decía es que, ok, gracias, pero yo tengo que dar clases, ¿no? Claro. No, oh, pues no. Tienes que estar acá y yo no. Yo tengo clases. Y no voy a faltar a clases. No, que te voy a esconder, Pues descuénteme. Yo no voy a ir. Y prefiero estar aquí con mis chavitos porque tenemos ensayo. Perdón. Eh, este, es como muy chistoso. Luego lo hablamos entre nosotros que desgraciadamente también puedo decir es que los papás me empezaban a seguir mucho, o sea, no solamente eran los niños, sino empecé a, a, a generar como una muy buena relación con los papás. Uh -huh. Y él como por más que intentaba como hacer, o sea, como ganarse ese aprecio por parte de ellos, pues, caía gordo, porque siempre era como, ah, es que yo soy y yo, y todo, ah, ok, sí. Entonces, se daba cuenta, ¿no?, que, que, que pues, la neta no le caía bien a nadie. Y que, los, y que empezamos nosotros a generar un grupo de trabajo de una, con una muy buena sinergia. Y aparte gente profesional, creo que era lo más importante. Porque se empezaron a hacer como dos grupos. Gente que le empezó a meter a la escuela, que no tiene estudios, que es la neta. Y, uh -huh. entonces, no, sé, no sé si alguien de, de, de esto vaya a ver esta plática, la neta no me importa. Pero hay mucha gente acá en Cita acuerdo que, que lleva haciendo arte desde hace años, pero no tiene ni la prueba terminada. Claro. Entonces, esa es la realidad. Entonces, y no, y yo no puedo, yo no digo que tiene que ser necesariamente el que tengas la, los estudios en la licenciatura, pero sí es importante que te estés preparando continuamente. Exactamente. Y es importante que estés actualizando tu, tu, pues, tu conocimiento, tus prácticas, todo lo que haces. Y de repente acá había gente que tenía dando clases de lo mismo desde hace 40 años. Y era así como, no sé. y era así como de, oye, es que no puedes seguir haciendo lo mismo desde hace un montón. Tu taza, ¿qué onda con tu taza? Vale, ¿Cómo te atreves? ¿Qué onda con tu taza? Tengo desde que tengo como nueve años. No puede ser. <risa> eh, y entonces, no, es que decía otra cosa. Y entonces, pues, eh, pasó que se empezó como a dividir esto, de uh -huh. esta persona con la gente que pues nos tiraba mucho a nosotros que porque nos creíamos mucho y porque y era como pues es que no es que yo me crea, es que nosotros sí estamos trabajando. Y, y sabes sí lo que estás haciendo. Y se veían los productos que entregábamos y los eventos que hacíamos eran así, híjole, eh, el Día de Muertos hicimos concurso de cortometrajes y luego en un, en un este fin de año este, hicimos una posada, hicimos concurso de piñatas y un montón así de, de comida, los niños, los papás, y él, esta persona, en lugar de vaya de sentirse a gusto, esa vez nos iba a correr a todos, a todos los maestros. ¿Por qué? Por nada. Y me acuerdo que estaba bien enojado y se metió a la oficina y nos dijo así de, no, y ahorita que se acabe esto, van a ver, que no sé qué. Y todos así como de, ¿pero ¿por qué? No, o sea, y resultó que era una tontería, por lo cual él, él estaba enojado porque él quería las invitaciones amarillas y las hicimos verdes, ¿no? O sea, en pretextos muy tontos. Puras tonterías. Ajá. Y que a final de es cuentas. que no dejan de ser funcionarios, Argenis. Creo que ese es el punto. Son funcionarios no... de escritorio y ustedes son artistas que conocen precisamente su disciplina y el proceso, que no es lo mismo de estar atrás de un escritorio. Y por lo regular, todos esos funcionarios públicos que están detrás de un escritorio no terminaron ni la secundaria. ¿Sí Acá explico? él sí terminó, sí tenía creo que hasta maestría, pero wow. no se veía, no se veía reflejado, ¿no? aparte era abogado, no sé qué era, eh, pero ahorita voy a otro punto con, con otra persona que también, eh, con otro eh, director de difusión Cultural, que uh -huh. fue todo lo contrario, que fue nuestro ángel para Mujeres de Arena. Ah, y vino la contraparte. De, esta, de estas dos partes, pero cabrón. Pero bueno... A, al empezar a ver diferencias ahí en la escuela, tú decides retirarte dices, ¿sabes qué onda? muchas gracias y me voy, y termina tu ciclo en la escuela de iniciación artística no, no es, es que yo realmente yo no quería, o sea, yo sí, yo no quería renunciar, o sea, sí Ajá. quería renunciar por estas situaciones pero yo decía, es que si me voy los niños van a quedar desprotegidos Ajá. y yo no me quería ir por eso, y entonces decía, bueno, voy a aguantar un rato Ajá. ya como en marzo este, intenta, me corría la primera vez uh -huh. por cualquier cosa, no me acuerdo, no me acuerdo por qué fue. Entonces, eh, los papás así enojadísimos fueron a hablar con, con todo el mundo, fueron a hablar, a hablar con el presidente municipal. Este, ah, porque según una, que era recorte, me había dicho que era recorte de personal, ¿no? Pero pues no es cierto. O sea, uh -huh. creo que es lo bueno que a veces uno tenga contactos. Pues ahí como medio investigando fue así no es cierto, no, o sea, tú, tú todavía estás en la nómina y yo seguía cobrando. Entonces, o sea, ni siquiera me habían corrido. Pues fue un berrinche que hizo. De una vez que no quise ir a un evento y se pues, enojó y ya eran como varios meses de, de, de molestia, ¿no? Entonces, este, eh, los papás se movieron. O sea, esa vez dije, wow, el poder que tienen los papás. Fueron, hablaron con él. Ya no los quería recibir, fueron a hablar con, con la gente de Bellas Artes, fueron con el presidente municipal, y resultó que, pues, él, o sea, obviamente el presidente municipal ni idea. Y uh -huh. él diciendo que sí, que había sido una orden de presidencia municipal, decía, pues, sí, no es cierto, eso no viene de allá. Uh -huh. Y pues, total, que sí, la, sí lo regañaron, sí le jalaron las orejas, y me regresó. O sea, no, uh -huh. no es que ya arreglé el asunto, que porque en recursos humanos, y así, no es cierto. Pues y, y luego ya como a los meses, en, en un verano, de ese verano, este ya las cosas estaban mal, empezó a meter a mucha gente que, en el caso, quiso meter mano en, en los horarios, pero aparte lo hacían nada más como por, por fregar, o sea, ni tenían ni idea de los contenidos de, de, de lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces, eh, iniciando el otro ciclo, eh, en una junta empezó a inventar un montón de cosas y agarremos y dijimos, hey, ¿qué? ya uh -huh. a los niños, les dije, ¿saben qué niños? Perdón. Este, ya no puedo. Ya. Bye. Adiós. Sí, no, luego inventó un montón de cosas. O sea, yo luego me enteré que... No, no, no. Pero feo, así como, como, como este... Sí, como vieja chismosa. <risa> Bueno, solo quiero decirte que en todos lados sucede cosas muy similares, sí, en, en relación a las escuelas de iniciación artística. Yo también fui maestra de la Escuela de Iniciación Artística de Uruapan cuando se inauguró, cuando abrieron la escuela, a mí me tocó abrirla como maestra de teatro. Pero igual sucedieron muchas cosas muy extrañas que dije, no, pues aquí, con permiso, adiós. Y ahí Porque sigue proyecto, toda vida la escuela. Es un proyecto bien bonito. Hermoso. Sí, sí, sí. Hermoso. Que hubiéramos dado lo que fuera tú y yo cuando éramos chicos de haber tenido esa oportunidad de que las escuelas de iniciación artística existieran cuando claro. éramos niños. Sí. Y que ahora existan y se les pueda ofrecer a los niños esa posibilidad. Está padrísimo. Pero insisto, bueno, hablo desde lo que es Uruapan. Sí. Aquí el cáncer es que estén vinculadas con Casa de Cultura y con el municipio. Entiendo que tienen que depender para poderse sostener y mantener el proyecto, pero el que se meta gente de ayuntamiento ahí es donde la cosa empieza ahí. A, justamente la historia que cuentas me, me es familiar. ¿sí? ¿Y qué es gente que no, no tiene, creo yo, que, que ni el conocimiento ni el interés? Ahorita en la escuela de acá, ahí está como, o sea, Después de esta persona, híjole, fue como un madrazo, que se salió un montón de gente y luego ya pusieron otras personas que ahí medio intentaron como, como rescatarla. Eh, me, yo, me, me hablaron para colaborar con ellos. Yo en ese entonces estaba como muy dolido de lo que haya pasado y me dolió, me dolía ir a la escuela de iniciación. No tenía como yo muchos ánimos y realmente me salí de ahí, ahora sí, por mí. Yo no tuve ningún problema con las personas que estaban eh, de ahora sí la verdad desconozco cómo esté ahorita uh -huh. eh, yo creo que ahí va como, mmm, como que no están ahí peleando porque no, no se pierda que uh -huh. okay. y ojalá y no porque la verdad es un proyecto bien lindo hermoso o sea, sí sí sí en las manos correctas son proyectos que pueden ser manantiales manantiales y manantiales de talentos totalmente. Uh -huh. Son opciones muy importantes para toda esta reconstrucción del tejido social y de todos esos choros que nos echan maravillosos y también como fuente de trabajo para mucha gente del arte que están ahí buscando una opción, una oportunidad, pues también eso implica una manera de trabajo. Pero las políticas internas y las decisiones que toman sus directivos. Por ejemplo, aquí tú en tu escuela, tú eras el director de la escuela y eras un artista. Eras gente que tienes formación en teatro. Igual hubiera sido uno de música, uno de danza, uno de visuales. Aquí eh, la persona que es directora de la casa de, de, de la Escuela de Iniciación Artística es una funcionaria. Y toda la vida ella salió de la Casa de la Cultura. Y ya, y sigue ahí, aparte posicionada con ese proyecto, porque yo siento que hasta ahí hay como otros intereses que están un tanto ajenos a lo que es el proyecto en sí de la, de, de, de la Escuela de Iniciación Artística, y ya no digo más, porque si de por sí, ¿verdad? Me meten cada pedo cada que abro la boca, pero pues no sé, yo Muy quiero bien. ver esos resultados, porque cuando... Hay resultados, son visibles, no se puede ocultar el sol un, con un solo dedo y de repente yo digo, pues ¿dónde están esos niños? ¿Dónde están esas generaciones? ¿Qué están haciendo? ¿Cuál, cuál es su continuidad que se les está dando? ¿no? Pero todo acaba como un, un cubrir cartelera del ayuntamiento en cuanto a lo artístico, ¿no? Para todo son ellos y ellos, y bueno, no sé. Ya no quiero hablar de eso porque no me quiero meter en problemas, pero te entiendo de lo que me hablas porque me parece muy familiar, Argenis ¿Dejas la escuela de iniciación y a dónde vas? Eh, ahí justamente en esa época cuando yo empezaba ya como a, a medio valer madres, me invitan a ser jurado del de concurso regional del COBAEM, lo ¿Sí? que se hizo en, en, en Tuzantla, entonces este, me invitan para hacer el, el jurado de teatro, pero resultó que, no sé si me mandaron mal la invitación, o ellos cambiaron el día, pero el día que yo voy, pues este, no era el concurso, era el otro día, y no me acuerdo por qué no podía ir, entonces este, pues fue así de chale, ¿no? y me mandaron así los textos y los leí y todo, entonces, pues ya me, me metieron de jurado de, de oratoria y declamación. Pero lo interesante fue que yo vi toda esta, este, esta estructura, esta infraestructura de los concursos de Cobain, de jornadas, y dije, wow, wow, vi lo que estaban haciendo los chavos de, de danza folclórica, lo que estaban haciendo los de pintura, estos de declamación. Pregunté que si había de Citao los de Citao acuerdo y dije, qué maravilla. Y luego, luego fui a preguntar por el maestro, de, por el director del de Cita Cuaro, uh -huh. eh, y conocí al maestro Eric. Y ya le dije así: Oiga, fíjese, este, este, no necesito un maestro de teatro. Eh, sí, no, no tenemos un maestro de teatro, porque no estamos contratando, que veme a dejar los papeles y luego hablamos. Pasó, no me acuerdo, es que creo que eso fue un poco antes, porque todo pasó como un rato, hasta que yo entré como un año después. Eh, pero para esto yo andaba dando clases en. Me metí a otra prepa. No me acuerdo, tenía como. andaba muy intermitente después que me salí de la escuela de iniciación. Eh, entonces entró a, a COBA y fue así como otro conecto, ¿no? Porque aparte, eh, trabajar con, con chavos que no. pues que es la verdad que no les importaba el teatro. Este. y pues fue difícil en un principio que se conectaran. Que aparte eran como, entraban los, así los, parecía que a nosotros, parecía que a mí me mandaban a los más rebeldes y los más desmadrosos y, y pues no querían trabajar y no les importaba y era como muy caótico el taller. Eh, pero de ahí empezamos a trabajar para las primeras jornadas. Eh, trabajamos el extraño jinete de Michel de Gelderot. Yo ni idea de qué era el concurso. Yo no sabía que tenía que... Me mandaron la convocatoria. que de entrada desde la convocatoria dije, híjole, acá tampoco tienen mucha idea metiendo sainete ¿Quién me pone el Sainete? en género? O sea, no. ni se usa, ¿no? Casi, casi bodevil, ¿no? Así como Ajá. muy bajado de internet. Entonces, este... O pues yo meto el, el extraño jinete Ah, yo me acordé también, entré al CETIS. Estaba, estaba a la par en el CETIS, en el COBAEM y en otra escuela, en otra preta, que duró muy poquito. Eh, pero entonces voy a, primero con el COBAEM, vamos con el extraño jinete. Eh, pues yo llevé una cosa muy posmo, Ajá. que nadie entendió. <risa> y pues quedamos en segundo lugar. No, quedamos en tercer lugar. Esa vez quedamos en tercer lugar. Eh, y pues ya, pues, mis niñas vienen enojadas, <ríe> yo también estaba muy enojado esa vez. Porque había algo de nosotros y decías que, pues no, pero ya luego como entendiendo de qué iba el concurso, dije, ah, ya sé hacia dónde tiene que ir este concurso. O sea, yo soy el que está mal, porque pues estoy trabajando cosas que pues, ni al caso, ¿no? Entonces, este, yo te me acuerdo que llegué con el direct y le dije, direct, voy a ver que el año que entra nos vamos a ganar el primer lugar. Este, y en, a la par en el CETIS igual se hacen los concursos solamente que acá estaba es diferente porque no es sectorial sino el primer filtro era el estatal uh -huh. entonces este nos vamos al estatal con un texto que yo escribí bueno, ni, ni escribí una, una cosa rarísima que hice ahí este muy, muy, muy, muy posmoderno eh, usábamos nada más como, según era como una onda de drogas, eh, usábamos pues unas pelotas y acerril y unos tarros y ya entonces, ahí estuvo bien padre porque fuimos a, con el CETIS, fuimos a presentarnos a Morelia, allá a la casona del teatro mm, mira. Con, este, con Arvide que me puso un cagadón por no saber el nombre de las luces o sea, ¿qué luces quieres? Y yo, una azul pero azul de dónde? De esta, cenital. Sí. ¿Y qué más? Y así, no, no sé. No sé cómo se llaman un poquito aquí, ya que entra el poquito, ya un pinche poquito. Y ya se agarró y me dijo, a ver, ¿sabes cómo se llaman las luces? No. Esta se llama así, estas son así, estas son así. Ok, ahora sí dime qué ocupas. Esto, esto, esto. Ah, ok. Este. Y esa vez me acuerdo que estaba, estaba, porque aparte estaba tan rara esa obra, pero era un grupo bien bonito. Tenía tres, tres alumnos, dos niñas y un, y un niño, que el niño también se llama Argenis, que se metió al taller porque es mi tocayo y ahorita ah. este, está estudiando pedagogía. Eh, y al Argenis lo rapábamos en escena. Así bien rifado. Ahí sí, le metían maquinaria. Sí, sí, sí así le, le metían tijera y. Eh, y entonces, este, mientras estaba ocurriendo nuestra, nuestra obra, Arvide me acuerdo que estaba en la, en, la, en la cabina. Decía: Sí, no, es que, sí, claro, claro. Yo qué sé, es que esto, o sea, ya pasaron muchos grupos y es lo primero teatral que veo. Interesante, está muy interesante. Ahora entiendo tus listas, porque me estabas planteando tus listas y yo no entendía ni madres. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé hacia dónde va. Y total que en ese concurso quedamos en segundo lugar, porque y luego los jueces, yo fui a preguntarle a los jueces de una manera muy correcta, creo yo, no fui a gritarles, sino si fue uno, pues, ¿qué pasó? No, y qué pasó otra cosa con los que ganaron. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuéntanos el chisme al primer cuento lo que me dijo a mí el, el, los, los jueces, nos dijeron que, me dijo, es que todo estaba bien, solo el texto no se entiende. Dice, o sea, el texto estaba muy extraño, Ajá. era muy, muy, muy abstracto. Dice, pero las imágenes que planteas y las atmósferas y esta cuestión de, de, del simbolismo del chavo que se rapa, dice, es que está muy, muy por encima de esto. Dice, o sea, tú ya te, te fuiste por otro lado y el concurso tenía que hablar sobre adicciones. No, entonces, bueno, los que ganan, eran de unos de Morelia, este a mí de entrada se me hizo interesantísima la premicia porque era que era como una época en la cual, no estaban hablando, iniciaban hablando de, de ahora, de, de cuando Trump estaba de presidente, uh -huh. y que él había metido una, una bacteria en las Coca-Colas, y que esa Coca, esas Coca-Colas hacían que la gente se volviera zombie entonces ahora la mitad de la población era zombie y la otra población era, eran humanos. Y era como la historia de una prepa en la cual de un lado eran zombies, del otro lado eran humanos y hacían como unas coreografías muy extrañas y cantos. Era muy raro el montaje. Pero yo dije, wow, está bien chida la, la premisa. Y ya al finalizar, este, pues, mis alumnas medio molestas, yo les conté lo que me habían dicho y me dice, no, o sea, está bien. Pero no se vale que ellos hayan ganado. Y yo, ¿por qué? Está bien, padre. Me dice, profe es que es una película de Disney. ¿Y ¿Yo cómo? O sí, sea, sí, hay una película de Disney que se llama Zombies, que trata de esto. Es, es lo mismo. Que no sé qué le pasa a la comida, que la mitad de la población se hace zombie, la mitad es, es humana, hay coreografías, y están como segregados, y llega un momento en el que rompen las barreras y tienen que convivir zombies con humanos. Y dije, chale. Qué bueno. Pues, pues ni modo, perdimos, ¿no? ¡Ja, pero ahí también pasó algo bien bonito, una de las niñas, ella ya estaba por regresar, eh, estaba como entre, si estudiaba teatro o no, y justo esa vez del concurso, eh, me acuerdo que terminando llega y me abraza y me dice, ya no me puedo separar de esto. Ay, oh, mi vida, Argenis. Top, top, top para ti. Andas encaminando almas al matadero, Argenis, ¿eh? Sí. Y ya no sabe uno si les hace un bien o les hace un mal con que se metan al teatro. Sí, ya sé. Ya no sabe uno. Y después de eso, ¿qué viene? Luego, después de ese concurso, viene Mujeres de Arena. Está... Esa está. Es así la vi. Es así. Sí, la sí. Vi. este, que, pues bueno. Eh... Pues ganamos, o sea, nos vamos a... a, a, a leer, bueno, a pero platica de la raza que tú, eh, de tu grupo de bachilleres de tu taller de teatro, de tus clases que impartes ahí, se vienen estas jornadas académicas, culturales y artísticas que hace el Cobain en cada año, y aparte compiten en distintos planteles, y de ahí pues hay un primer, un segundo y un tercer lugar. Y tú dijiste, vamos con las niñas a montar Mujeres de Arena, un texto bien facilito para digerir con las niñas, con un <risas> tema bien sencillito. Es una obra muy, muy, muy fuerte, muy cruda y muy complicada. Y él les pone a las niñas este reto, ¿no? ¿No? así ¿Y qué pasa con Mujeres de Arena y con tu grupo de niñas? Cuéntale a la raza. Está bien padre esa historia. Pero bueno, ¿cómo surgió la idea? Ajá. Eh, yo había visto ese montaje eh, una vez que vino el Rocinante a Casita Cuaro, Ajá. Eh, trajeron un montaje de Mujeres de Arena que yo me sentí regañado. <risa> Entonces, estaba como sí, muy. La sí, sí, creo que estaba como muy, muy acá. Ay, sí, los hombres y la sociedad y todo el mundo. Y dije, ok, está bien, pero el texto está padrísimo. Ajá. A mí me encantó el texto. Esa dirección no me, no me fascinó. Entonces, eh, cuando se vienen esas jornadas, eh, yo ya este, ya, medio, ya tenía un grupo de, de, de ahí que llevaban un año trabajando. Uh -huh. Entran este, alumnos que justamente ahorita ya se van. Y dije: Pues va, vamos con ellos, ¿no? O sea, empecé a ver ahí ciertas, este, como detalles, de ciertos destellos de algunos de ellos, que justamente, como bien lo menciona, puras mujeres. O sea, de repente como que los hombres no se, no se conectaban tanto. Y los que se conectaban, pues luego era como muy, muy huevones, ¿no? No querían ir a ensayos cuando les decía ¿tenemos que ensayar fuera de clases? No, ¡Ay, no, profe! Porque yo voy a fútbol y tengo que ver a mi novia y tengo que... Okay. O sea, yo siempre les he dicho, esto es de voluntad. Yo ajá. no voy a obligar a nadie a estar aquí. Totalmente. No, este Entonces, eh, cuando yo les doy el texto que empezamos a leer, éramos originalmente nueve, eran nueve niñas. ya tenía como más o menos dividido el texto. Eh, digamos, primero iba a ser iba a todo el texto porque yo quité algunas escenas. Eh, dije, bueno, con nueve está bien. Aquí nos vamos dividiendo así, así, así. Luego, pues, una se dio de baja, la otra que ya siempre no... Terminaron siendo cinco. Pero pasó algo muy chistoso sabes? que esa vez, que en ese fin de año, la familia de mi papá es de, de un pueblo muy cercano a las pirámides de Teotihuacán que se llama San Sebastián. Entonces, este, tengo un primo que tiene un Temazcal, y vamos al Temazcal para fin de año, y yo ahí en el Temazcal veo así, todo el montaje. Vi los elementos, las escenas... Y dije, wow ya sé cómo va hasta la música, sabía cuál era, ¿no? Entonces, este, regresando en enero empezamos a trabajarlo. Eh, y fue muy bonito, creo que desde un inicio, porque teníamos dos, dos opciones. Me acuerdo que era, eh, antes, de, antes de irnos de diciembre, teníamos Bernarda Alba y Mujeres de Arena. Les dije, lean las dos, la que más les guste y les signifique y que sientan que van a decir algo con el texto. Uh -huh. Entonces, este, y que de alguna manera un poco en el vestuario también quise hacer como este, este referente a, a Bernardo Alba, uh -huh. que pues es como muy muy significativo, ¿no? El vestuario siempre de Bernardo Alba. Entonces, dijeron todas, no, vamos con mujeres de arena. Creo que una dijo, a mí sí me gustó Bernarda, yo quiero ser Bernarda. Y todas, no, mujeres de arena. Y ya. Mujeres de arena, bien intensas, querían la intensidad. Y, de eh, y ya empezamos a trabajarlo, y esas jornadas nos fuimos a finales de marzo del 2019. Uh -huh. eh, antes de... Ah, pero para esto yo, un poco, bueno, siempre aprendemos de, del error, ¿no? Eh, yo llevaba en los otros concursos, nunca habíamos hecho funciones antes. Habíamos dado como un ensayo general. Y, ya casi les dije que sí tenemos que dar mínimo dos o tres funciones antes de irnos porque, uh -huh. para llegar con una buena inercia. Eh, pues ya dimos una función en un, en un día mundial del teatro que organizamos, eh, este, justamente en la calle. Ya estaba otra administración acá en Zitácuaro, este Me llama este, este hombre, Jaime, a quien yo, Jaime Domínguez, al quien yo le agradezco de todo corazón y tantas cosas, este, empezamos a, a trabajar en conjunto, que aparte fue muy chistoso porque yo nunca pertenecía a, a tal cual ayuntamiento, o sea, yo no cobraba de ayuntamiento, pero sí teníamos ahí como ciertos acuerdos uh -huh. este, para pues, poder colaborar. ¿no? Entonces, eh, cuando yo le propongo esto del, del Día Mundial del Teatro, en un corredor que está acá enfrente de Presidencia, eh, pues ya nos presentamos ah, pero para esto ya teníamos ya, ya, ya habíamos tenido un proyecto con el grupo de acá de, de unas funciones callejeras ya habíamos hecho algunas, algunas uh -huh. cosillas este, ahí interesantes pues ya presentamos eh, un ejercicio de como de teatro danza de una adaptación que hice de un hombre muy viejo con unas alas enormes de Gabriel García Márquez uh -huh. eso eh, la escuela, bueno, el grupo de que teníamos, o que tenemos de teatro de la escuela de mi hija donde hay un ejercicio de, de radio bien bonito. Este, ¿Qué más se presentó? No me acuerdo, otra, presentamos otra cosa y Mujeres de Arena. Cerrábamos con Mujeres de Arena. Uh -huh. No, eso sea, no. Cerramos con Mujeres de Arena. Entonces, este, lo habíamos presentado una vez en la escuela, una vez con el director y esa vez antes de irnos. O sea, como a los días nos íbamos. Y no, pues era así la, la chilladera, ¿no? De todo, todo mundo así que estaba ahí y llorando, los que iban pasando se acercaron y dijimos, wow, wow. Ellas así en ese momento fue como un conecte que no podían parar de llorar. Eh, y de ahí nos fuimos al, al, al sectorial a Contepec uh -huh. y también fue así como todo, todo ¿sabe? Creo que hasta el último día de Mujeres de Arena siempre fue muy mágico. ¿Y cuál siempre. fue el último día de Mujeres de Arena? Hace como un mes nos presentamos aquí, en justamente en, en la casona, de donde está la casa, bueno, donde está Difusión eh, Cultural. ¿En Citácuaro. Acá en Sitácuaro, acá hicimos, eh, hicimos una función especial para la transmisión. ¿Y por qué dices pan. que es la última? ¿Ahí ya decidieron que se acaba el proyecto? Sí, ya. Ya, de hecho, ya lo íbamos a cerrar, porque para no hacer el cuento tan largo, de ahí de, de eso nos vamos al estatal a Morelia, ganamos el estatal, eh, y luego este pues, surgió la, la inquietud de, yo les propuse que si nos metíamos el proyecto a, al Fitu de la UNAM, yo había concursado como egresado. Les dije, vamos a meterlo a, a, a, a la categoría de, de, de bachillerato pues va, ya no perdemos nada, ya ganamos el estatal, ya ellas estaban bien felices, creo que ellas en el estatal lo que más les hizo felices fue que ese año hicieron la, la mascota de los colegios de bachilleres de Michoacán, el bachi, entonces este que era como un lobo, como un lobo que un lobotito, ¿no? ajá ah. Entonces a todos los primeros lugares les daban su peluche de bachi. Mm. Pues ellas como que les valió madres el primer premio y andaban con su peluche así bien felices. Ellas lo que querían era el peluche, ¡qué tiernas! Sí, y que eso siempre me maravilló, que aunque ya, pues ya había niñas de, de, de último año, eh, yo luego antes de función las veía y decía, es que son unas niñas corriendo, pegándose, dándose zapes, aventándose. Entonces... Eh, y que luego en estos, en estos viajes que hacíamos, pues yo andaba como papá con ellas, ¿no? Así de este, las llevaba a comer y este, íbamos acá y acá y acá. Entonces, eh, sí fue como una, una cuestión muy, pues sí, o sea, fue casi, casi como su tío, su papá, su hermano mayor. Entonces, y la confianza que te dan sus padres, ¿no? Eso es sí. bien importante. Qué responsabilidad, Argenis. Sí muchísima, y que también yo, yo intenté siempre eso, o sea, cuando íbamos a irnos de, de, de la estatal, hablé con los papás, y cuando nos fuimos para lo del FITU, también hablé con ellos, eh, porque nos empezaron a hacer muchas, pues muchas invitaciones para presentarnos, o sea, para el estatal nos echamos todas las prepas y muchas escuelas de acá, de si te acuerdo eh, luego para el FITU, igual fuimos a Valle de Bravo a Manalco, a Donato Guerra, a Toluca. Este, o sea, sí, sí viajamos mucho. Bueno, y ellas, ¿qué te decían cuando veían que iban de éxito tras éxito, tras éxito, tras éxito? Primer lugar, primer lugar, primer lugar, un peluchito de bachi, primer sí. lugar, primer lugar. O sea, ellas, ¿cómo, reci cómo reciben eso? ¿Cómo lo toman? Es que yo siempre hablaba mucho con ellas, siempre, Ajá. siempre, siempre. O sea, que, que porque sí hubo un momento en el cual siempre es foco hacer como, ¿sabes? Pues sí, pues. Ah, y a ver, y los de tal que ganaron, y ellos no sé qué les decían, no. no, no, no, o sea, no, por ahí no va, por ahí no va el asunto, nosotros lo estamos haciendo por otra cuestión. Entonces, tú eh, se los decías que, sí. que, el, que el objetivo no era ganar. Sí, claro, siempre. Y de hecho, cuando fue el FITU, este, fue eso, o sea que eh, primero llegaron, la, primer, la primera este, etapa venían los jueces, o sea, van los jueces como a todas las escuelas, ¿no? De todo México. Entonces vienen acá a Citácuaro, que igual fue un, una gestión sototota to, que trabajamos hoy con el ayuntamiento porque el teatro chido de acá de Citácuaro, el Teatro Juárez, pues no está abierto al público. O sea, es como que si lo quieres usar, tienes que pagar una una lana, uh -huh. 40 mil pesos creo, por un día no mamen, no mames y eso y eso es como, nos dejaron como precio especial por eh, estar ahí con el ayuntamiento, porque el, este Jaime hizo como ahí pero es más caro, entonces eh, porque aparte él cuando vio mujeres de arena, luego se iba con nosotros y él también nos conseguía funciones fuimos, ah, también fuimos a Sengio, fuimos a la feria del hongo Estábamos, o sea, y nos cayó un diluvio, un diluvio en Cenguio, y ahí, ya, ya, ¿Cómo ahí es eso? ¿En qué, en, de, ¿En qué estado es eso? Yo, ¿En, en... O es sea, aquí en Michoacán. ¿En Michoacán? Ah. Este, que es como la feria más importante de hongos. Uh -huh. Entonces, este, así, luego él también nos iba consiguiendo como, oye, aquí hay esto, vamos para allá. Y aquí esto, vamos para allá. Y ahí andaba Jaime con todo, con nosotros todo el tiempo. O sea, era como uno, yo creo que aparte de nuestras familias era nuestro fan número uno también sí, eh, emprendido con el proyecto sí, no, no, pero cabrón, cuando eh, me, me hacemos lo del FITU este, acabamos de ir a Toluca con otro montaje no que hice de, de Lorca, de Perlin Plin entonces este, él vio allá un montaje de, de Bernard Alba y me decía, hay que traer Bernarda, si te hay que trae Bernarda, si te entonces, este, estábamos como, como viendo cómo podíamos hacer esta cuestión para gestionar que pudiéramos presentar este, mujeres de arena acá en el FITU, porque aparte eh, es, como una, es como una regla o ley que no está implícita, pero pues sí las funciones, estas primeras funciones de esta primera etapa tienen que ser gratuitas. Y decíamos, es que nosotros no podemos cobrar un boleto. O sea... Tal vez lo podemos cobrar, pero no sabemos si nos va a llegar a afectar o no, por estar cobrando. Yeah. Entonces, lo que hicimos fue que hicimos... Eh, que nuestra, nuestro, nuestro día de audición era el martes, y el miércoles o jueves hicimos un encuentro de teatro. Y trajimos, este ahí también digo, qué chido, mi, mi banda de Toluca, que hablaba con ellos y yo les explicaba cómo era. Les decía, oye, es que vamos, queremos hacer un encuentro de teatro. Este, pues no les vamos a poder pagar, pero pues están los, los viáticos y todo, va, jalo. Y era como para pagar el este pues mujeres de arena, ¿no? Entonces, esa vez del festival, todo el día hubo teatro así desde las 10 de la mañana hasta las 8 o 9, creo que fue la última. Y esas sí las cobrábamos, las entradas. Que igual era como de 15 pesos, 20 pesos, creo que costaba. Y ya este, fue una chambota que hicieron acá vendiendo en todas las escuelas, nosotros también vendimos y ya de eso salió todo para poder eh, pagar las dos rentas, pagar viáticos, comida y así, entonces, este, cuando viene la gente de, de, de, de, de, del, del FITU, no, el teatro estaba abarrotado, todo el mundo gritando, corriendo, era un desmadre, así, pero desmadre, y decíamos así de chales, que pues no, no, o sea, yo estaba como muy, muy preocupado por eso, ¿no? Pero para esto, eh, mi hermana y mi esposa se hacen cargo de, de, de, de, de, de, de traer a los jueces, ¿no? Uh -huh. Entonces dicen que cuando los fueron a dejar, que les encantó, o sea, aparte de la función, que les encantó todo este mood que tenía la, el público. Estaban bien prendidos. Ajá, sí. Ajá, que era así como de wow, ¿cómo? O sea, porque les empezaron a preguntar cosas así como de ella. ¿Aquí hay más grupos de teatro? No. Pues no hay, no hay, o sea, no hay teatro acá. Uh -huh. O sea, y muchos de estos chavitos en su vida, ya no digamos este, que habían visto teatro, no habían entrado al teatro de aquí de Citácuaro. ¿no? O sea, lo veían ahí, pero. Pues... ¿Cómo? ¿Es posible? Ay, no, no, no, no. Sí, es, es algo muy raro lo que sucede acá en el Teatro Juárez. Uh -huh. Entonces, pues, obviamente había niños de preparatoria, de secundaria, de, pero hacían una pachangota. Entonces, este, pues, ya cuando quedamos en la final, eh, igual, este, no toda, cuando, fue hasta que quedamos en la final que nos empiezan a contactar para ir al Estado de México y Perdón, ahí también la maestra Miroslava, que una madre de familia de un chavo de Cobaem que ya trabaja en el Estado de México, nos uh -huh. supergestionó así, bien, bien chido. Este, o sea, hemos, fue un proyecto muy bendecido. Este, ¿Tú a gente. qué crees que se debe eso, Argenis Ahorita que estamos conociendo tu historia, cómo inicias, cómo fuiste de un lugar a otro, buscando tu lugar, podría decirse. Pero, ¿tú a qué crees que se deba la respuesta y la suma de mucha gente que creyó en ti, principalmente? Como todos estos funcionarios chidos, porque también hay funcionarios claro, chidos por supuesto eh, que dijeron te vamos a apoyar y te gestionaban y vamos a hacer esto y vamos a conseguir el teatro y vamos a meter a la gente por primera vez al teatro, que sepan qué hay detrás de esa puerta, cómo mm. es. Eh, la confianza de las niñas desde tus actrices, ¿tú a qué haces tú o qué, a qué crees que se deba todo esto que te ha ocurrido? O sea, ¿tú qué haces o a qué crees que se deba esa confianza y, y que estas cosas se te hayan dado así? Porque no a todos, ¿eh? Pues es que yo lo conecto mucho con esto que le comentaba de la escuela de iniciación, con esta primera esta primer como introducción que yo tuve, que mm. Pues sí, o sea, yo creo que tal vez mucho, pues uno como artista siempre está como en este blog de, ah, yo, yo, yo, eh, pero en mi caso no sé, o sea, realmente, es que yo sí quiero que estos chavitos tengan estos chances que, que, que yo no tuve, que, y que si lo crezca en este sentido, entonces, eh, pues sí, creo que, que, que el hecho que uno ofrezca su corazón. Ah, oh, eh, mi vida. Se, pues ahí está. Cuando las cosas vienen desde ahí, el universo conspira, ¿no crees? Para que se vayan abriendo las puertas. Cuando hay buenas intenciones, ¿sí? las cosas se dan. Fíjate que yo, ay, ¿en qué año sería? No me acuerdo en qué año. Pero el jueves tengo una drama queen del proyecto de confesiones de mujeres de 30 en una tarde de café, que es con el que yo inicié Teatro Emergente, y tengo la suerte y la dicha de que va a venir una de estas actrices a platicar con nosotros. Y ella tiene memoria súper cabrona, y ella me va a ayudar a, a ubicarme en la fecha en la que fuimos a Citácuaro. Fuimos invitados, bueno, la Secretaría de Cultura nos envió a Citácuaro, y nos presentamos en un auditorio que está... En la plaza, la por donde están los vitrales hermosos, por ahí hay un auditorio. En la presidencia. El ah, ahí, lo... ahí nos presentamos. Benito, ¿cómo se llama? ¿Cómo sí. se llama? Es un auditorio que está ahí enfrente de la Al plaza. Otro de presidencia. Exactamente, exactamente. Ahí, ahí presentamos mujeres. Y yo pensé que era el único recinto que existía en Citácuaro para el teatro. O sea, tú me hablas de un teatro Juárez y digo, puta, ¿y ese cuál es? ¿Por qué no me lo enseñaron? Este, digo, tampoco creo que hubiéramos tenido 40 mil pesos para que nos metieran ahí a dar función, pero yo no lo conozco. Y lo primerito así que yo pregunté, porque nos trataron muy bien las personas que nos recibieron y nos acompañaron en toda la logística de la función. El público de Citaco muy lindo también, fue mucho público mayor el que tuvimos, mucho adulto mayor y bien lindo el público. Eh, hasta nos regalaron un cuadro de un vitral ahí de, de los que tienen en la plaza. Pero lo primerito que yo pregunté, es, Argenis, es, ¿este es el teatro de, de Zitácuaro? Y me dijeron, sí, es este. Entonces, ahorita que tú me hablas de, de ese lugar, digo, ¿por qué no me lo dijeron? ¿Dónde está? Es que es nuevo, es que es nuevo, tiene cuatro o cinco años. Ah, no, entonces todavía no estaba. ¿Y dónde está ese teatro, Argenis? Exactamente, ¿dónde está ubicado en Zitácuaro? Se puede decir que en la entrada, no sé si fue a donde estaba la casona de la estación la llevaron por ahí. No, nope. nomás es nos llevaron algo. al teatro. Ahí sí, pues el, a donde dimos la función en presidencia y al día siguiente bye. Que de ahí, o sea, del centro donde está el teatro son, eh, en, auto, en, en auto son como cinco minutos, tres minutos, caminando son quince. okay es que este teatro lo hace el municipio o es parte de la iniciativa privada? Es del municipio no sé bien cómo esté, pero uh -huh. es como, es del municipio, pero luego que era como nada más parte del DIF y no sé, realmente nunca he entendido cómo funciona. En tus fotografías <risas> que tienes de mujeres de arena, de que te he toqueado por ahí, híjole, debí haber traído una de esas fotografías. Hay una foto donde estás en un foro presentando mujeres de arena, pero yo no sé si eso fue en el festival de Toluca o es ahí en Zitácuaro están en, Ay, un, en un foro. Es que, a ver, foros, a ver, estuvimos aquí, en, bueno, aquí en el, en el de la presidencia, en, en uno de Toluca, en uno de, ahí de la universidad. Eh, en Valle de Bravo también estuvimos en el... No, hijo, pues eh, traen un currículazo, pues. <ríe> del palabra, tecnológico. La, la Pero la pregunta el, va a ser... No, ya, bueno, ya, ya, humíllame, humíllame, compañero, humíllame. Cuando dices en el Juan Ruiz, humíllame si quieres, compañero, humíllame, humíllame. Yo nunca... Ya estuve no... dos veces ahí como actor y director. ¿En serio? Y como actor que presentaste en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Hicimos la visita de la vieja dama, de Oye. Friedrich Durkheim. ¿Y qué pasa contigo como actor, mi amor? Yo sé que eres un maestro bien chingón y que tuviste el llamado, eh, porque esa es otra cosa que yo te quería decir. Muchos de los actores o de las actrices, cuando nos quedamos sin chamba, recurrimos a la impartición de clases por necesidad, pero no por vocación. Y en algún momento un maestro que se llama Jorge Ábalos, que le mando un besote, gran actor al maestro Jorge Ábalos, que me puso una chinga con el verso de las grandes, ya por aquí lo vamos a tener también amigos del voz para que recuerden al maestro Ábalos, y él nos lo dijo un día, eh, mucho cuidado chavos con salir de aquí y ponerse a dar clases si no tienen la vocación, mejor metanse un oxo siempre está la opción del oxo o vendan Fuller o el Abón, o algo, pero no manchen, no se vayan a dar clases con esa pinche responsabilidad. Porque así como tuvieron la vocación y el llamado para ser actores, es la misma cosa que sucede y surge, como esto que tú acabas de explicarnos ahorita, Argenis, para la docencia. Y sí lo creo, sí lo creo, porque creo que también, así como te encuentro el teatro y te encuentro la actuación, te encuentro la docencia para la pedagogía y impartir clases de teatro. Pero a dónde voy con todo este choro es a lo siguiente. Yo sé que tuviste tu, tu llamado como docente porque lo explicaste de una manera súper hermosa. Te encanta construir mundos y dirigir procesos si eres un director emergente, súper chido, que traes un flow que a mí me enamoró y me gustó mucho tu onda. Pero qué pedo contigo como actor, papá, porque ahorita me acabas de decir que también estuviste en el Juan Ruiz de Alarcón. Como actor? ¿Qué pasa? ¿Ya no quieres ser actor o qué onda? o ¿Cómo explícame eso? Que nunca, nunca quise, realmente. ¡Ah, caray! ¿Estudias <risa> teatro y no quieres ser actor? ¡Tú explícame eso! <risa> Quería ser director desde un inicio. ¿Tú siempre quisiste ser director? Sí, ¿Lo tenías siempre, claro? Siempre. Pero okay. ¿qué disfruto? Ay, es que no sé, realmente desde... O sea, yo cuando entré a la carrera, en parte fue muy chistoso porque yo entro sin tener nada de idea. O sea, yo fue porque eh, conocí a Jodorowsky, supe que la hacía teatro, vi... Ah, igual que Cano, ese, ese Jodorowsky, ¿cómo anda haciéndole su psicomagia a mucha gente que yo quiero mucho? ¿eh? También a ti te tocó el, Jodor, el Jodorowsky. Sí, sí, claro, claro. Eh, y Jodorowsky, o sea, no solamente... Bueno, fueron varias cosas ahí con él, mi grupo de, de, de, de Toluca... Uh -huh. eh, se llama eh, Los Hombres pánico en honor a Jodorowsky, el movimiento pánico. El efímero pánico de Jodorowsky. mucho, ocho, mucho, mucho Jodorowsky. Pero entonces yo entré yo a la carrera por, por eso, porque dije, órale. O sea, yo vi su cine, dije, es una maravilla. Yo me súper conecté con eso. O sea, yo un chavito de 19 años, con un año viviendo en la ciudad, este... Lo conozco y fue como, pff, así me explotó la cabeza. Explotó ¿no? la cabeza, ajá, sí. Y lo investigué, lo investigué, lo investigué y vi que él tenía formación de teatrero, que él no, no era cineasta, que no. él es teatrero. Exactamente. Entonces dije, no, es que yo quiero hacer eso. No sé, no sé yo no sabía cómo iba a conectar. Dije, yo quiero hacer esas cosas. Eh, porque a verte, antes de estudiar teatro, yo estudié comunicación como un año y medio. Y mm. Esto siempre me encanta comentar lo que... En clases, cuando nos dejaban proyectos, eh, yo entregaba así mi, mis proyectos. ¿no? así no Siempre nos decían que entregamos exposiciones o todo eso enfocado a los medios. Y pues yo hacía mis trabajos y los maestros me decían, es que, es que están buenas tus ideas, pero para, para los medios no funcionan. Están bien pinche raras. Ajá. Y, este, y yo decía ay, pero chale, ¿no? Y me empecé a frustrar. Y ya cuando yo conozco a Jodorowsky, hablo con una maestra que me daba filosofía, este... Y ya le dije, oye, maestra, Bacarles, es que fíjese que así, así, así, así. Y ella me dice, es que tú no tienes por qué estar aquí. Este, es, esto no es lo tuyo. O sea, tú vete de esta escuela, vete de esta carrera. Padre, tú no tienes padre. nada que ver aquí. O sea, tú vete a Humanidades, ahí está. O sea, si, yo, si me preguntas, yo te digo que te metas a Filosofía. Pero cualquier carrera de Humanidades es lo tuyo. Entonces, cuando yo le digo de, de teatro, me dice, perfecto, vete. O sea, antes de decirle a mis papás, yo le dije a la maestra, a mi maestra de filosofía, fue la primera <risa> persona que supo que yo iba a dejar la carrera. Eh, y luego cuando llego con mi mamá, porque aparte pues, sí pagaban una buena colegiatura en esa escuela, llego y le digo, oye, es que este, pues, me voy a dar de baja, y bueno, y me di de baja, y ya no. No, que como, que no sé qué. Y yo sí, pues sí, ¿y qué vas a hacer? Me voy a cambiar. ¿A qué? Voy a estudiar Teatro. ¿Y por qué? No sé, y qué sabes de eso, pues nada, por eso quiero entrar, quiero aprender. No, pues pobre, mi mamá, pobrecita, todavía se acuerda de esos momentos, pero dice, bueno, de algo sirvió, de algo sirvió. Decía, si es que de dónde chingado sacaste que querías estudiar teatro de una película. <risa> Entonces, Jodorowsky es el culpable de que dejaras comunicación para irte a estudiar sí, teatro. Pinche sí. y, y entro a la carrera. Ah, bueno, después vi la película de noviembre como, como el decálogo, como el decálogo lo, lo manda. No, como, sí. No, pues, no puedes no ver noviembre. Sí, claro, es, es como no conocer a no conocer Stanislavski casi, casi. Exactamente. Entonces, es parte de. Sí, entro a la carrera. Y todos mis compañeros que ya habían hecho no sé cuántas obras y ya habían estado en no sé dónde y que venían del taller de no sé quién. Y yo así, yo no conozco nada. No he actuado, no he visto, no he leído nada. Ajá. nada. Y yo les decía, pues es que yo no. ¿Y por qué estás aquí? Por una película, ¿por cuál? Por Jodorowsky. Ah, ok, por Jodorowsky. Y, y me empezaron a ubicar por ser el niño de Jodorowsky. Y que siempre estaba chingue, hijo chingue, hijo de, con Khodorovsky. Eh, y ya igual me, me empezó a hacer mucho sentido la carrera. O sea, aparte, pues sí peleaba mucho. Que sí, fui, la neta, fue un alumno bien difícil. Muy, muy difícil. Ahorita eh, que yo doy clases, sí, a muchos de mis maestros sí les he pedido perdón por haber sido tan nefasto, tan. Pues sí, la verdad fui un muy mal estudiante. Eh, ah. Irresponsable, soberbio. Yo, yo creo que también es parte del perfil, porque todos por ahí andamos. En esos, en esos años de juventud éramos un desmadre, éramos un desmadre. Híjole, pero no todos, maestra. Yo veía a mis compañeros y. eran bien portados. Sí, y entraban, y entraban a clases. Y no pero ya en la universidad qué. te pasaba eso de teatro. Sí. sí. Argenis. Qué bueno que no fuiste a mi alumna ahí, Artemise. Sí. Qué no, buena. pues imagínate. Qué bueno. Me eché la carrera en nueve años. O sea, aparte, Ay, caray, yo, soy, yo soy, yo soy, famoso allá en Toluca por dos cosas: Una por el que hace teatro de Jodorowsky y por el que se echó la carrera en nueve años. <risa> no, no por buen actor, no más por eso. <risa> mi fama no es por buen actor. <risa> sí, no. Por puras cosas, pero, pero lo importante es que se hable y que deje huella de Pero ¿qué pasa? Entonces, ¿cómo ah. eran tus procesos actorales? Si había ya en ti como algo muy definido y muy claro, ¿qué pasa cuando entrabas a los procesos actorales ya de actor? Es que, o sea, es que no, era, no, no fue muy fácil ¿era un concepto eso. para ti eso o qué? Lo que pasó, yo siempre estuve muy peleado con la, con la disciplina. Porque aparte me empecé a, o sea, los maestros me empezaron a decir que yo era bueno, que tenía una muy buena intuición. Y, y fue lo que me empezó a pasar así de, oye, si, o sea, tú para en tu vida haber hecho teatro, lo estás entendiendo y lo estás asumiendo muy bien. Y yo me empecé a confiar mucho. decía, yo ah, pues, sea, bueno, no me tengo que esforzar, porque no me tenía que esforzar para nada. Bueno, para las clases de canto y de rítmica, eso sí yo le... No más, no. Nunca se me dio. Yo nunca pude con el verso, Argelis. Yo nunca pude estar este, aquí como llevando el este y diciéndole, no. no. El verso Entonces, y el yo, español. Ay, Dios mío. Bueno, ellos más o menos. Pero eh, ese, yo, fue uno de, de mis primeros problemas que me empezaron a inflar mucho. Y yo también me lo empecé a creer. Y pues ya... Empecé a dejar como de trabajar realmente, o sea, sí, siempre empecé como muy disciplinado, con muchas ganas, con muchas cosas, pero empezó a pasar, pasar, y yo también me empecé como a confiar, a confiar, a confiar, y cuando llegaban los procesos, me acuerdo que mi, uno de mis maestros de actuación, el maestro Jesús Ángulo él siempre me decía, y es que tú lo tienes aquí, tú lo tienes bien entendido, pásalo para acá, cámbialo, y así como... No lo ¿Esto cómo se hace? Ajá, ¿cómo se hace? Con otro maestro que tuve de actuación, eh, él como era muy racional, yo empecé como a, a llevarlo todo más como hacia lo emotivo. Dije, ah, ya sé cómo es, ya lo entendí. Porque aparte yo ahí, no, fue, fue un taponzote bien, bien duro en mi vida, porque yo cuando, en una clase, una de las primeras clases de actuación, las, con el, de los en sí, los primeros meses, este nos hicimos un ejercicio de una piedra, y híjole, yo me solté a llorar, maestra. Tenía años que no lloraba, años, y fue muy duro. Eh, y como empezar a darme cuenta que cómo era yo realmente, que yo no percibía que yo era bien soberbio, y no percibía que era muy ególatra, que era muy egoísta que era muy culero y que era, esas cosas yo no las percibía hasta que entré a la carrera y con toda esta serie de ejercicios fue como órale yo soy así no qué horror, <risa> qué horror. pero me empezó a gustar hacer me empezó a gustar a ser así y con los maestros empezaba a pasar eso que tenían conflicto conmigo porque decían es que este güey no entra a clases no llega a ensayos pero lo resuelve eh, y sí o sea pasaba eso conmigo que, que, que era muy bueno en lo que hacía, pero era, era muy, este... Constante. Muy era mu muchísimo, muchísimo. Y aparte soberbio. O sea, porque aparte era de... Yo lo estoy haciendo. Mi compañero está aquí diario y no lo puede hacer, y ya lo resolví. ¡Ay, qué malo eres! Sí, sí, sí, ya sé. Esto no se le dice al compañero. Pobre no, espíritu, ya... compañero. Ya sé, por eso le caigo tan mal a mucha gente. Bueno, ahorita no sé, porque creo que... <risa> Estoy en otro mood en mi vida, pero de estudiante sí era bien nefasto. Yo era así, el, el que caía gordo, gordo, gordo a todo mundo. Porque... Le caía gordo, gordo a todo mundo. Bueno, ¿qué te puedo decir? Sí, Oye, que... pero, pero actúas y dijiste, bueno, ya me gradué nueve años, muchas gracias, estuvo muy padre, pero hoy en este presente, ¿tú volverías a actuar? Sí, es que ¿sabe qué fue lo que pasó? Ahí yo iba a un punto que cuando estoy en la carrera eh, empiezo ya tenía yo como mucha pues muchas fracturas en mi vida y en la escuela y, y yo ya no estaba disfrutando tanto estar ahí eh, que ya habían sido o sea y me había dado de baja dos veces en eh, la escuela de teatro ¿Mm? Argenis, pues sí y luego este, viene lo de este, que iban a ser mi hija me salgo un año, me desconecto totalmente del teatro, eh, fue un, un reality check muy, muy cabrón que, pues yo dije, es que yo no soy bueno porque me fui a la Ciudad de México y ahí tomé un taller en la, la unidad de vinculación artística, estas que son de la UNAM, las UBAS, la uh -huh. de Tlateloico. Este, y, y pues no, o sea, yo empiezo a, a tomar taller con, con gente que que había estudiado en Madrid, que tenía experiencia en, en Francia, con chavitos muchísimo más jóvenes que yo, haciendo unas cosas impresionantes y yo era así, es que yo no sé hacer teatro, o sea, llevo tantos años y neta no sé hacer nada y mis ejercicios, yo, yo sentía que eran muy malos entonces fue como, puta, y esa soberbia y ese yo soy, y ese gran talento, se fue por, por indisciplinado, por no ser constante entonces, fue muy fuerte para mí eso fue muy, muy fuerte. Eh, luego, aparte estaba trabajando, estaba con la niña, yo tenía como muchas cosas personales que todavía no resolvía. Eh, entonces, eh, un buen momento, hablando con, con, con, con mi... En ese entonces no éramos pareja de nuevo. Eh, pues un día hablando con ella, con la mamá de mi hija, con mi esposa, por acá, comiéndose unos taquis. <risa> no, comiéndose unos taquis este eh, yo pasé algo muy fuerte donde trabajaba, ya había pasado varias cosas muy feas y yo un día dije es que yo no quiero estar aquí yo que el día de mañana qué le voy a ofrecer a mi hija no le puedo ofrecer nada, no tengo nada uh -huh. y me dijo vamos a regresar a la escuela, yo no quería y ya cuando fue ese asunto, fue, sí, a terminarla, ¿no? O sea, meramente por tener el papel y decir, mira, hija, con pedos terminé la carrera, pero la terminé. De hecho, la hicieron firmar una carta responsiva porque era así, en, en, en control escolar era así, es que este güey, ¿cómo puede seguirse inscribiendo si ya se dio de baja? Lo, re, lo mandaron a reciclar, o sea, es imposible que pueda seguir existiendo en el sistema, ¿no? Hasta, hasta el sistema de la universidad lo, lo, lo, lo transgredí. Entonces, yo regreso a, a, a la carrera a terminar y llegué con los ánimos así. O sea, pareciera que yo no, no había estudiado antes. Y uno de mis maestros, el maestro Jorge Redondo me decía, es que, es que ¿qué pasó, acá? O sea, no estás dando nada. Y yo decía, es que no, yo no quiero hacer esto. Vine a terminar la escuela, nada más. Eh, y ya íbamos, estábamos trabajando los cuervos están de luto. Uh -huh. Y yo nomás no podía, y no podía, y no podía y no daba una, hasta en una que se hace así me agarró, me jaló, me se puso a hablar solos, me dijo, a ver, cabrón, ya estuvo bueno. Ya. O sea, sí, mucho azote y tú sufriste, y no me importa. Estás aquí, eres muy bueno, yo te conozco, ya déjate pendejadas. Por favor. Y si tú eres muy buen actor. Y este tiempo lo tienes que disfrutar y tienes que hacer cosas. Claro. Y ya, o sea, fue manera que, que me volví a conectar, pero algo pasó que en ese, en ese montaje lo, lo disfruté. Luego tuvimos otro de El Amor Enamorado, que fue difícil también en el proceso por muchas cosas. Uh -huh. también, pasando una situación... Eh, personal, medio extraña y eh, pues van bueno, a pasar muchas cosas ¿no? que el caso es que no sé yo, no, yo veía como mis compañeros y veía a los chavos que venían abajo y yo decía es que algo perdí el tiempo que me fui que no estoy conectado realmente con la actuación no he terminado de, de, de conectar otra vez con esa con esa pasión que tenía antes yo de, de de irme. Aquí mis perros están peleando. <risa> este, te voy a decir quién te está viendo, ¿sí? Mientras, mientras regresamos. Sí, este, relájate. Te está viendo a Carlos Raiz XD. Dice: ya llegué yo. Hola. María Teresa Caballero, Mari Carrillo después dice va carlos samuel ramos así se llama samuel ramos sí y pues gracias a toda la raza que está aquí conectados escuchando nuestras charlas de café entre amigos conociendo un fragmento de la historia de argenis que es bien interesante porque eh, eh, Tú decías algo bien importante y siento que de alguna u otra manera a todos nos ha ocurrido. Y a veces siento que eso nunca va a parar y nunca va a dejar de suceder. Esta sensación de decir, ya no quiero estar aquí o ya me siento incómodo en este lugar, me tengo que mover, me tengo que mover. Hay algo como que no te deja estar plenamente en un solo lugar y te hace que te muevas y te lleva al teatro otra vez. ¿Cuántas veces en la vida, Argenis, no hemos dicho yo ya no quiero saber nada del teatro, ya se va, fuck you, no, no, no quiero saber nada? Y siempre regresas a él. No entiendo, es como una extraña magia, brutaria. pero yo quiero pensar que es porque nos necesita, porque algo ocupa de nosotros que nos llama y nos mueve al y obviamente, pues, también nosotros, ¿no? Digo, yo por eso hago teatro, porque es una cosa mutua. Lo necesito. Pero no me has respondido. ¿Volverías a actuar o qué onda contigo? Es que sí. O sea, de hecho, cuando yo también tomé su taller, uh -huh. eh, yo ya tenía un rato que no había actuado. O sea, había estado como en, en ejercicios, pero así como muy... Muy, muy, muy, muy, este, muy efímeros. Uh -huh. eh, pero a raíz que tomo el taller con usted, ¿me conecto otra vez con esta parte de, de, de, mi, yo, eh, de mi yo como estudiante, de mi uh -huh. yo como actor? Aparte, eh, fuiste aparte... Un, gran, un gran alumno. Estoy así, mira, de escuchar esto que me confiesas, porque súper respetuoso, entregado, disciplinado, dispuesto, atento, alerta, expectante. No. Yo todo lo contrario en la universidad, era un odioso, odioso, odioso, odioso. Sí, era... Donde sí te manchaste, Argenis, fue a decirle a tus compañeros, ay, tú tienes aquí todo el puto día y no te sale. Esa, es, esa es una de miles que dije. Es, híjole. Eso es... Ah, si después. supiera, si supiera todo lo que hice y dije. Sí, no. Sí. Pero a raíz, a raíz del taller de biodrama, Ajá. Yo me conecto con esta parte. Y disfruto muchísimo volver a actuar. Eh, y por, por esas fechas me hacen la invitación de estar en una pastorela en Toluca, de la, past la pastorela de Toluca, de la compañía universitaria de teatro. Que ya me habían hecho la invitación un año anterior, pero por tiempos no pude estar. Y aparte me habían ofrecido ser el ángel. Y así como de. Mmm, no sé si quiero ser el ángel, pero dijo, bueno, sí, quiero la, la pastorela, es así la más icónica de, de, de la universidad y de Toluca. Eh, pero por tiempos no pude estar. Entonces, el año pasado, ya como estábamos en esta onda virtual, me ofrecen eh, estar y dije, va, hablé acá en la casa, oigan, oh, fíjense, están ofreciendo esto, este, metí ya aquí tales días a Toluca, doy mis clases allá, este, y qué onda, y regresé a actuar. Y aparte, fue como de una manera pues, bien difícil porque, ay, me toca ser el diablo. Pero, Cabe resaltar que ese diablo eh, lo hace uno, uno que fue mi maestro, que es un gran amigo, pero un gran actor, que es Oscar Alan de la Cruz, que llevaba años haciendo ese personaje. Entonces, sí fue así como, ya no va a estar Oscar, no. Va a estar Diego, sí. Y era así, yo, yo en verdad sentía, y tal vez ni siquiera era así, pero yo sentía una presión. Dije, o sea, voy a, re, voy a entrar a la pastorela, Chingona de Toluca, haciendo el personaje del Diablo, que era de Oscar Alan. aparte haciendo comedia, que yo no soy bueno haciendo comedia, o sea, ni dirigiendo hago comedia, no, no tengo el timing. Este, en la escuela hicimos, y sí llegué a hacer algo de comedia, pero yo nunca me sentí como muy cómodo haciendo comedia. Ah, yo soy azotado, Así me, me late ¿Cómo azotado? debe de ser, chócalas. Y la neta, la, la comedia, pero dije va, dentro. No, fue, fue tan bonito el proceso. Pues en verdad que yo estaba, híjole, como la primera vez que estuve en un escenario. Así me sentí. Ay, qué bonito. Yo te vi que disfrutaste mucho eso. No vi la pastorela, pero estaba viendo tus posts, estaba. Te sentía contento y feliz. O sea, yo, yo pensé que también actuabas todo el tiempo. No. te estoy redescubriendo y te estoy conociendo, pero te sentía muy feliz sí, viendo, sí. viendo tus posts por ahí vi un fragmento de la pastora creo que sí recuerdo <risa> aparte y me, me, me, salí totalmente, me salí totalmente de mi zona de confort totalmente haciendo comedia eh, bailando este eh, que yo nomás bailo cumbias como ven Chilango que soy <risa> Eh, eh, me pusieron a usar tacones, en mi vida había usado tacones, maestra. En Qué padre, ¿no? Qué padre. Así, pues no, sé, no sé cómo aguantan las mujeres a usar tacones, vienen es, es ah. como, o sea, la primera vez que me los, me los pusieron, yo así me los aventé, les decía, es que cómo pueden sufrir si yo sentía que el pie se me iba a romper y era un taconcito así, una cosa de nada. Ay, chiquito. Eh, pero fue bien bonito, o sea, aparte, creo que ayudó que me reencontré con, con gente con la cual estuve compartiendo eh, eh, generaciones, de todas las generaciones que estuve, ahí hubo varios excompañeros, hubo varios amigos, o sea, sí fue como muy bonito todo, todo el equipo este, que estuvo, o sea, me sentí muy arropado por ellos, porque también yo, yo les externaba eso y les hacía saber, es que, porque ellos los veía así ya otra vez como si nada, o sea, pues ya estaban ellos como si nada, o sea, porque están totalmente eh, más acostumbrados a actuar. Y yo no, o sea, yo me sentía como el, el niño que llega de provincia a la escuela mamona de la Ciudad de México. O sea, me sentía así como raro, muy, muy extraño. Y no era por ellos. Votado. Por, por mí, muy votado. En las primeras lecturas decía, ah... No, es que no, no le hallo, no le hallo, no le hallo, no y me empezaba a frustrar mucho. Y sí leía y leía el texto y leía el texto y leía el texto y veía referencias y, y ya está en el momento en el que dije, pues ya estás aquí, ya estás haciendo el esfuerzo, pues disfrútalo. Este, Oye, Argenis, ¿y tú ahí desde tu perspectiva y ahora que has estado súper movido, porque a partir de que te conocí, por acá te mandan saludos? Arnulfo, hola Arnulfo, dice saludos, muy pronto te vamos a ver, cariño, por aquí también, pero ahora en estas, en este año pandémico, Argenis, que nos tocó conocernos virtualmente, eh y que estuviste muy movido, estuvimos coincidiendo, como te lo dije, no solo en el taller. Después estuvimos de compañeros en la muestra estatal de Teatro de Michoacán. Después estuvimos en un programa muy importante que es Salas y Raíces, eh, impartiendo talleres y siendo parte de este programa. Y yo te he visto muy movido, muy involucrado, muy conectado con todo lo que es el gremio teatral michoacano. Y mi pregunta justo va para allá desde tu perspectiva y ahí desde donde tú estás, ¿cómo percibes el teatro michoacano, everybody, en general? ¿Qué crees que está pasando con Michoacán en relación al teatro ahí desde tu, desde tu trinchera, desde tu municipio, que aparte has trabajado mucho también por él? ¿Y tú cómo ves a Michoacán? ¿Cómo lo hueles? ¿Cómo lo percibes? En general. Creo que o sea, y que aparte tiene realmente poco tiempo que estoy más involucrado. Uh -huh. O sea, he, ya he visto algunas cosas de. Obviamente de Morelia. De, del CEDRAM también vi. Una vez nos presentamos, ahorita que me acuerdo, una vez también estuvimos en el CEDRAM. Ahí nos presentamos. Uh -huh. y este, pero, híjole. Es como muy chistoso porque yo sí desconocía la escena de, de acá de Michoacán. O sea, como que me no es que no me quisiera involucrar, pero realmente no conocía a nadie. Uh -huh. o sea Porque igual, al estar haciendo yo cosas acá en Cuaro nadie nos voltea a ver Nadie. Y también yo no, yo no estaba como haciendo tantas cosas como para proyectarlo, porque yo sentía que los proyectos todavía no estaban como tan maduros para poder este, sacarlos del municipio. O sea, uh -huh. Yo sí tenía como esta necesidad que lo que estábamos generando acá en Cuaro eh, tuviera más eh, como, como más, más trabajo o sea, que, que estuviera más amarrado los, los procesos y los integrantes para poder ya este, dar este salto de, de, de darnos a conocer fuera de aquí, que de alguna manera pues aquí, y eso también mucha gente no sabe que hacemos teatro uh -huh. pero pues si sí, ya es como que de repente a alguno de ellos este, los encuentra en la calle y era así, ah tú eres el de la obra, ah tú eres el del teatro, tú eres el de no sé qué entonces Empecé a ver cómo estas conexiones. Yo, ahora que estuve como más, más este, conociendo a gente como usted, como a, a los perros liebre que yo amo su trabajo, que es tan bonito lo que hacen con el Kamishibai, La ahora que vi esto de la muestra, eh, y que ya empecé como a seguir el trabajo de más gente de Acá de Michoacán, digo, wow, es que estamos, me, se me hace bien interesante porque se crea. Veo yo procesos y, y grupos de trabajo que tienen dos perspectivas muy claras. Una que trabajan mucho con la, con la parte de la identidad del michoacano, o del, del michoacano-mexicano, uh -huh. pero esta otra parte como muy contemporánea. Uh -huh. Entonces es bien interesante ver estas dos partes, que, que sí creo que está, está, existiendo una sinergia entre, esta, entre estas dos, dos partes este, creativas. Eh, igual viendo los conversatorias, viendo, conociendo los procesos eh, de, de, de, de, de toda la muestra, digo, wow, es que la infraestructura que existe eh, está bien chida. Eh, sí creo que eh, pues está muy centralizada en Morelia. Eh, que yo en algún momento, no me acuerdo cuándo fuimos a Morelia, dije, ¿y si nos venimos a Morelia a vivir? <risa> O sea, sí, sí, lo, sí lo llegué a pensar. O sea, yo más que pensar en regresarme a Toluca. Morelia. Sí pensaría Morelia, justamente porque creo que... Yo creo que así te iba... vendría, te vendría muy bien Morelia, fíjate. Ajá, yo estoy, yo ya vivo acá, en, en Michoacán, ya tengo un rato haciendo cosas. De alguna manera, allá en Toluca, pues sí sigo trabajando con gente allá, pero yo ya siento más esta necesidad de trabajar por, el, por, por mi municipio y por el estado. Porque creo que tiene que ver por esta cuestión que hablo de la identidad que como Michoacán. ¡Eso! Te aplaudo eso, te aplaudo eso, que defiendas tu municipio, porque lo fácil es irse. Lo fácil es irse, pero hacer crecer públicos, generar públicos, ofertar a todos esos niños. ¿Te das cuenta de lo que nos acabas de decir hace unos minutos atrás? había un edificio ahí y ni siquiera habían entrado. ¿Sí me explico? Y son gente de Citácuaro, Es su gente Pasan que paga sus impuestos, que ahí viven, que es parte de ellos y ni siquiera tienen acceso a él. Hay un asunto de trabajar desde los municipios, Argenis, y eso yo te lo comparto muy personalmente, yo que estoy en Uruapan, que la banda tiene derecho al teatro. La banda de Uruapan tiene derecho a su teatro, tienen derecho a acceder a esos lugares, a esas infraestructuras, a esos espacios, porque porque el teatro es un derecho y lo fácil es irnos, ¿no? Pues vamos a Morelia y a ver qué cotorreo se hace, pero el municipio, tu municipio, te necesita. ¿Sí me sí, explico? Creo que yo también los necesito. Necesito como, híjole, es que es que he sido como tan, sí tan difícil, pero a la vez, yo toda esta satisfacción que, que, que, que yo también como, como persona he sentido, o sea, porque yo lo siento, siento esta, eh, como este cambio en mi vida. O sea, y mira. ojo, no significa que ni tú, Argenis, ni yo, Guadalupe Vega, estemos renuentes a trabajar en colaboración o con alguna compañía sí, claro. de Morelia. no, Estamos en toda la disposición compañeros, de por si gustan, aquí está el y aquí estoy yo. Este, pero, mira, pero, sí, no, porque también... Se se puede, con Europa, ¿por qué no? Se puede malinterpretar, que, ah, no, pues estos no quieren saber nada de nosotros. No, no, no, no, no, estamos en toda la disponibilidad de generar esos vínculos, de generar esa comunidad, de hacer esa inercia, de hacer ese movimiento y trabajar en conjunto, porque todos somos Michoacán. Pero sin olvidarnos, sí nos podemos ir, pero sin dejar de pensar y de ocuparnos del municipio, ¿sí? O sea, sí podemos ir a donde sea, podemos ir a Morelia a trabajar, pero hay como algo muy importante que yo intuyo, huelo, escucho en ti que tiene que ver con un compromiso social muy grande que tú tienes con tu municipio y eso es claro. bien chido. Top, top, top, top, a la Argenis. No sé si te haga sentido. No, claro, y que, y que también nosotros tenemos acá un proyecto que no sé si por pues tal vez ahorita que nos agarró la pandemia ya no lo seguimos como buscando tanto, pero eh, yo cuando fui allá a Morelia a verla, que estuvimos en la casona del, del teatro, yo dije, es que en Zitácuaro necesitamos un foro como ese. Sí. Así, o sea, así ya, no el de la, ya no el de Presidencia, no el Teatro Juárez, o sea, un forito así, con su tabloncito, sus 15 luces, unas sillas, para nosotros, y es como lo que nosotros queremos hacer acá, o sea, para ahí ensayar, porque ahorita, por ejemplo, que estamos, que acabamos de retomar ensayos presenciales, estamos ensayando acá en la casa. Entonces, eh, pues luego un día íbamos a ensayar y empezó a llover y como el patio no tiene, no, no está techado dije, es que llovió y pues, está mojado, no podemos ensayar. Vaya, o sea, no tenemos nosotros lugar donde ensayar. O sea, en este sentido sí si Podríamos decir que dependemos del ayuntamiento que nos... nos que no, trabajamos. Y está bien, y está bien, y que el ayuntamiento de Citagoya sí tenga esa disposición. Claro, claro. Eh, qué padre, Argenis. Al final del día, también el teatro es un acto político y todo es política, y tenemos que estar bien con las autoridades. No podemos sí, claro. hacerlo solos, mi amor, no podemos. Sí. Pero lo que sí nosotros queremos es tener nuestro espacio. Eso o es, sea, Aquí nosotros... Ensayamos el día que queramos, aquí damos las funciones que queramos, damos los talleres que queramos, eh, porque así, o sea, porque no solamente va a ser para nosotros, o sea, porque yo he visto acá en Cita Coro que hay un montón de chavos que en verdad, a mí me, me asombra ver a los, a los chavitos que están haciendo freestyle, eh, a los que están haciendo parkour, a los que hacen danza, a los que este, tienen, empiezan a tener grupos de rock, eh, o sea empieza a haber mucho talento acá de, de chavitos, entonces pues digo, híjole, si yo ya a mi edad, mis casi 35 años, luego no tengo como este saber en dónde me voy a presentar o dónde puedo tener mis cosas o dónde presentar mi obra, estos pobres morros tampoco, y tal vez ni siquiera les interesa, ¿no? pero sí estaría padre tener que nosotros podamos generar este espacio para decirles, vénganse acá a a hacer, hacemos unas batallas de rap los sábados, todos los sábados, batallas de rap, y cobramos una entrada de 15 barros, ¿no? Entonces ya se empiezan a generar estos espacios que es necesario tener, porque acá no los hay. Ha habido como... como A veces quieren hacer unos, pero no termina como de amarrar. No sé qué pasa. Sí. Entonces... ¿Qué te es, puedo decir? Yo lo que... De lo que dices... Es que las necesidades no son vistos hasta que son necesarias. Válgame la redundancia. Ay, güey, me voy a ir a la NASA con esta frase. Pero lo que te quiero decir es que hasta que no se habita pues, ese espacio, entonces no empiezan a surgir, no, no se visibiliza la necesidad. pues. Y ahorita que tú estás ahí y estás viendo y tu ojo y tu mirada está en esta onda de se ocupa esto y esto y esto. Hay que accionar, hay que encontrar la, la manera, hay que hacer comunidad con la misma comunidad, con la misma gente de Zitácuaro, con el mismo público, con los mismos padres de familia, con toda esa gente que tú mueves, involucrarlos para que ellos se den cuenta de esas mismas necesidades y de lo importante que es tener ese tipo de espacios para lo que tú misma acabas de decir. Entonces, es la única manera en la que yo siento, ah, bueno, no sé, eso es muy extremista, pero Confío más en la gente del pueblo, del, en el pueblo pueblo, que puedan generar estos movimientos y poco a poco encontrar la manera de que se puedan concretar que en un funcionario o en un ayuntamiento, porque como tú dices, de repente hay intentos, pero no se concretan. De repente siento que algo que es muy común y muy constante con los políticos o con los funcionarios, desde mi experiencia, es que no dan continuidad a los proyectos. Uno plantea los proyectos y por otras necesidades o por otros pensamientos o por otras personas, los proyectos se van olvidando y no se dan continuidad y no se concretan. es simplemente el cambio de es, administración. El cambio de administración. Oye, pero aquí estábamos intentando que nos dieran estas mamparas porque vamos a hacer aquí unas tarimas. No, pues es que ya, eso qué, vamos con lo que sí. Y esa falta de no darle continuidad es... Es lo que no deja avanzar, siento yo, que no podamos avanzar. Los independientes, como tú iniciaste este conversatorio mencionando mucho esa palabra, independientes, todos los creadores independientes, pues es como la barrera constante con la que nos vamos a estar topando, siento yo. Por eso hacer comunidad entre la misma gente, porque la gente es así, está ahí al 100%. Y son los que hacen posible las cosas, más que las instituciones, muchas veces, que son a quienes les corresponde y compete Pero no, no hay ese interés. Yo siento que tiene que ver con un asunto de interés, de es priorizar. Pasa, de interés. pasa algo muy, muy chistoso, ¿no? Que de por sí el arte es como de lo que está como en la cadena alimenticia hasta abajo. Ah. Y dentro del arte, los teatreros somos los que estamos más hasta abajo. O sea, realmente se, se, se dan más apoyos a, hacia otro tipo de, de, de manifestaciones artísticas y que no está mal, o sea, porque tal vez nosotros, pues si es una, si es una actividad un poco pues, menos redituable y somos bien pederos y pues es como, ay, o sea, acá en la, en la universidad me acuerdo que estábamos en la Facultad de Humanidades, que era la facultad apestada de, Seú de, de, de, de la UAM. Ajá. Porque aparte nosotros estábamos así como en un rincón, así allá alejados al lado de arquitectura y al lado no había nada. Y todavía dentro de los apestados que éramos los de humanidades, los de teatro éramos los apestados de humanidades. Los más, más apestados. Sí, claro, o sea, entonces, entendiendo como esta, esta lógica que yo sé también que, que pues nosotros no somos, o sea, somos, no somos, o sea, siendo como muy, muy crudos no somos necesarios en la, en la sociedad. O sea, siendo como, desde este, este pensamiento cuadrado, no lo somos. Totalmente, Entonces, totalmente. Nosotros tenemos que generar esta necesidad. Y hacer ver top, que sí top. Los necesarios. y ganaste un top, top. Hay que hacer los necesarios necesario. Exactamente. Entonces, e inventarnos nuestra chamba, e inventarlo como el origen. De la apuesta, volverlo a hacer todo de nuevo y hay que ser muy resistentes porque este jale para toda la raza que nos ve, de o de Uruapuan, es un jale de resistencia sí. y de no cansarte. Argenis, estamos ya casi para llegar a dos horas y ya para ir cerrando esta plática tan hermosa y que yo te agradezco infinitamente porque te conozco más, te conocí mucho mejor, más a fondo. Ay, suspiro de alivio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Este, pues, estaba muy nervioso en un inicio. No ¿Por sé qué? No hacia, ¿Hacia dónde iba a ir? Eh, pero bien, yo tampoco. Este, es, es bien padre como eh, tener estas charlas, ¿sabes? Y más porque... Eh, yo, yo me acuerdo que, que lo mencioné el, el día del conversatorio de la, de la muestra estatal, que decía que ahora me siento como cuando de niño te sentabas en la mesa de los grandes. Entonces, de, ya no siento que soy como ese niño que no afuera no viendo a ver qué onda. Este, eres parte Chico. de. Pues espero ser más parte de. No, ya lo eres, sí. en ese En esa mesa eres parte de. Eres parte de. En la escena del mapa michoacano eres parte de, sí. Y eso es un asunto eh, que surge de ti. O sea, nadie va a venir a decirte, Argenis, bienvenido. Eso sí, es un asunto que uno llega y se posiciona. Es, es como la escena, es como el personaje, es como la tercera llamada. Estoy aquí. ¿Sí? Es como yo lo lo, lo, lo lo pienso, lo, lo, lo digiero, pues, ¿no? Eh, no quiere decir que así sea, pero lo que sí es una seguridad y una certeza es que dentro del mapa de la escena michoacana tú estás ahí y estás haciendo un trabajo súper padrísimo. Yo admiro mucho eso de ti, Argenis, te lo dije desde que te conocí. Me prendió tu onda, tu rollo, fue un taller en donde, repito... Era para conocerte, para leerte, así como con una lupita. Y dije, este chavo trae otra cosa. Y gente como tú son muy necesarias. Son muy necesarias. Son muy necesarias. Con ese ímpetu, con esa rebeldía, porque eres bien rebelillo. Sí, y así de desobediente y así de rebelde y así de auténtico y de honesto. Es lo que Michoacán necesita tener respirando en el teatro. Y aparte con la responsabilidad que tienes del proyecto pedagógico que haces con los niños, eso no son pinches enchiladas, ¿eh? Porque hay buenos actores, pero no saben impartir una clase. Hay buenos directores, pero no saben impartir una clase. Y eso, clase número uno con Adriana Rovira en las capacitaciones. Lo primerito que te decían era eso. Existen muy buenos actores y en escena son unas bestias, son, son unas bestias que dices, oh, my God, oh, qué orgasmo fue esto, ver esta persona, esta actriz, este actor. Oh, qué pinche director, qué visión, qué manera de construir esos mundos, nos trae como sus pendejos, qué director, wow. Pero no saben impartir una clase eso es otro arte, eso es otro talento, esa es otra vocación, esa es otra herramienta que se desarrolla, eso es algo que no es para todos también. Y tú eres un buen docente y lo veo. Diga, ¿cuándo has estado en mi clase, Guadalupe? Dime. No, no necesito ir a una clase tuya. Me basta con ver los ojos, con escuchar a tus alumnas y con ver su trabajo y su desempeño en un escenario para darme cuenta. Que si logran hacer eso, si logran expresarse de esa manera, si logran tener esa mirada, es porque tienen una buena cabeza y un buen facilitador y un buen maestro. Así que aplausos para el Argenis, porque eso es algo que yo no puedo hacer. Te que dos de mis niñas hoy fueron, hoy, hoy fue su último examen para la Michoacana de teatro. ¿Para acá Bellas Artes? Ah, para Bellas Artes. ¿Cómo les fue? Eh, no he hablado con ellas, pero hoy fue como el, el... ¿cómo se llama? El propedéutico. El propedéutico, o sea, su Ajá. examen de conocimientos, porque la primera etapa, el de, la, el de conocimientos teatrales, pues lo pasaron así, caminando. Ella uh -huh. me decía, así, y si no pasa el otro, pues no pasa nada. Pues, pues no sé, pero va a ser difícil, porque aparte son dos niñas bien inteligentes y bien dedicadas, y este... Pues ya, ya que y el que... papá te, del teatro bien orgulloso de que sus niñas están dando chingadazos en una escuela <ríe> de formación, porque sí se siente bien hermoso. ¿Con qué, con qué Argenis, te despides? ¿Con qué cierras este conversatorio? Ah, no sé, con muchas cosas que creo que eh, es... con esta, esta parte del, del del ser como muy consciente siempre de quién es uno eh, yo creo que es algo que, que, que siempre siempre voy a decir no o sea, que apenas en un taller de, de, de dirección que estoy tomando eh, estábamos nos estaba planteando el, el maestro hacer un ejercicio un performance y yo estaba planteando hacer mi ejercicio como sobre esta parte mía de como, ¿cómo decirlo como mi parte mala no como mi yo tu monstruo recuerda mi que monstruo. tomamos un claro. taller juntos con tamar <ríe> y, y tú liberaste tu monstruo argenis yo pura madre que liberé de monstruos <ríe> justamente no. poco sobre sobre no. mi monstruo Ajá. Eh, eh. híjole que hay, hay un montón de cosas que, que tal vez yo sí quisiera borrar de mi vida pero luego cuando hago como esta retros, retrospectiva de, de, de quién fui, y es que era necesario para saber qué, qué, qué, qué soy ahora. Y sobre todo como el poder entender eh, estos procesos, ¿no? Que no todo tiene que ser tan perfecto y que, eh, pues no sé, yo cada vez me esfuerzo por, pues por ser mejor en todos los sentidos. Eh, y que, pues no sé, ahora sí que ahora sí que, como le decía hace rato, durante mucho tiempo estaba extrañando. Bueno, más bien durante mucho tiempo yo no quería regresar a presencial. Estaba bien feliz en casa. Eh, pero ya extraño tanto a mis alumnos. Tanto, tanto, tanto. Que este... Ah, no sé. O sea, yo ya estoy, ya quiero regresar. No. Y es eso. O sea, es como, como, como, por ejemplo, que, que... Pues no sé. Creo que yo pasé de ser un hombre que no quería estar con nadie. Y ser muy huraño. Ahorita sí me gusta tener esta compañía, ya sea aquí en casa, este, en, en clases, con mis amigos. Entonces, eh, todo eso creo que, que, que es parte de, de, del proceso eh, también que creo que estamos haciendo, o que estoy haciendo teatralmente, ¿no? como esta parte del de tener esta comunidad, del tener este acompañamiento, del tener eh, pues esta, estas cosas que, que compartirnos que es, es necesario para todos. Ahorita en esta parte que hemos vivido, me he dado tanto cuenta de eso que es necesario compartirnos. Totalmente. Hay que regresar la mirada a nosotros. Hay que regresar la mirada a lo único, a nosotros. Y estos conversatorios, yo confío en que lleguen a la persona correcta. Yo estoy muy ocupada, preocupada en las... Nuevas audiencias en las nuevas generaciones de chicos que se quieren formar, que quieren ser actores, que quieren hacer teatro y todas estas experiencias de vida que hoy contigo es la tercera de tres actores, creadores que yo admiro mucho, que lleguen a, a los oídos y a la persona correcta, que los tengan que escuchar porque... Yo sí confío que lo que ustedes han venido a compartir aquí es profundamente inspiracional para otros que tal vez están en ese inter o están en una situación similar a la tuya y te escuchan y digan, ah, huevos, sí se puede, sí se puede, o, o, o me siento identificado con ese hombre que está ahí de Citácuaro. Entonces, sí hay futuro, pues, ¿no? Y que vale la pena pues, apostarle al teatro, porque Muchísimo. vale la pena. Muchísimo, ¿verdad? Es, o sea, yo siempre pugno por eso y siempre se los digo, o sea, crean y confíen. A mí me cambió la vida. Totalmente. A mí, o sea, yo, yo no sé qué estaría haciendo ahorita. No sé. Tal vez, eh, pues no sé si tuviera un trabajo donde ganara más dinero, pero lo que estoy seguro es que no sería feliz. Absolutamente. Igual. Top, top, por eso. Argenis, pues muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu paciencia en todos los sentidos. Me puse ochentera para ti. Mira, déjate presumo. ¡Ah! Mi, mis, mis Phoenix de mil. Sí, Las... ah, qué... <risa> Me puse ochentera para ti porque estáis <risa> el eh, flow. Te agradezco mucho tu tiempo. Te agradezco tu paciencia. Te, te agradezco esta historia. Tan personal y tan bonita que nos has compartido a toda la raza que aquí llegue y vea el video, aquí se va a quedar. Agradezco conocerte. Yo sé que arrieros somos y en el camino andamos y en algún momento nos vamos a poder abrazar muy fuerte. Y espero con mucha emoción seguir sabiendo de ti, Argenis, porque vienes pisando... Me los talones a todos aquí fuertemente. ¡Ah, cabrón! Aquí anda el Argenis. A el que, oigan, oigan, ¡ah, cabrón! Aquí anda el Argenis. Por todos lados sale Argenis. Y eso está súper chido. Que, que aprende, puedo, puedo, ¿Puedo comentar algo rápido de eso? Sí, claro, claro. Eh, me, me llegó una, hace un par de semanas, una invitación de una maestra de Zamora, uh -huh. que da clases en primaria, que por lo de alas y raíces, este, me. No me acuerdo en qué momento nos agregamos en Facebook. Uh -huh. Entonces, me hizo la invitación para dar una, una plática, charla con, con sus niños de teatro y hacer una actividad. Uh -huh. Entonces, estaba comentando como un poco de lo que hacía y de lo que era el teatro y no sé qué. Y ya está. Y les dije, bueno, si, si quieren preguntarme cualquier cosa, adelante de lo que sea. Y muchos me preguntaban que cuál era mi verdadero nombre. <risa> y yo decía, pues, que así me llamo. <risa> Ese es mi nombre. ¡Ja, <risa> Dios, ay, es que se escucha muy, muy artístico. Y yo, pues, así me pusieron. ya hace rato estaba hablando también con mi mamá, eso. Entonces, así mucha gente piensa que es mi nombre artístico, que es un acrónimo de algo. Pero, pues, no. Así, así afortunadamente me llamó. Tengo un nombre, creo que peculiar. Sí. Muy pe Sí, ¿eh? Muy peculiar. Me gusta. Muy peculiar. Está padrísimo. Está padrísimo. Argenis. Gracias, Argenis. Gracias, Descansa. Nuestra. Bonita gracias. noche. Muchísimo. Y Perfecto. vienes pisando fuerte, de verdad, ¿eh? Y eso a mí me da mucha alegría, porque es muy esperanzador. A mí me da mucho, me prende, me prende, me prende. Encontrar personas como tú. Gracias, gracias, gracias, gracias. Gracias, Raza, a todos los que se quedaron las dos horas. Nos aventamos dos horas, amigo, ¿eh? Oh. Gracias por su paciencia Y pues aquí se queda el video Y nos vemos mañana a las nueve y media Porque mañana viene otro compañero A platicar hasta las nueve y media De la noche, pero pues por aquí Estén al pendiente, solo junio Charlas de café entre amigos Porque junio, Argenis, está chido Para hablar de teatro, ¿no compañero? Y aparte es mi cumpleaños Y aparte es tu cumpleaños Va a ser el 26. O sea, Mejor imposible mejor. Gracias, Raza, gracias Argenis Bye bye Bonita noche y nos vemos mañana por aquí. Gracias, Argenis. No, gracias, Bye. maestro usted.